Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo estás? Alex Trujillo Alan Trejo, buenas noches Marisol, Samano, Millán ¿Cómo estás Marisol? Bienvenida Bienvenidos Todos los que se estén Uniendo a esta transmisión Voy a ver si en TikTok puedo eh, Hacer transmisión porque eh, La cuenta que tenía Me la bajaron Entonces ahorita No creo que pueda hacer transmisión Con la nueva No, no me sale... No me sale opción, pero bueno, aquí estoy con ustedes, buenas noches, espero que se encuentren bien, ya son 11 de la noche, eh, vamos a platicar un ratito todos los que se encuentren conectados a esta hora, el día de hoy es miércoles ya mitad de semana, vamos por, por el fin de semana, ya está muy cercano, ¿cómo estás de Real Mid? Gracias Fabricio Solorio, buenas noches Susy Cáceres, Cáceres, Susy Cáceres, ¿cómo estás Dalía? Un abrazo Dalia, me da gusto verte por acá Déjame irme por mi té, gracias Listo, ya tengo aquí mi té preparado Chiara Morán, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas noches, Carlos Navarro también eh, César Vilchis, saludos César Dracula de Calá, buenas noches a todos y buenas noches, eh, tengan todos Oxlack, saludos, dice Dracul, un abrazo para Dracul que nos saluda a todos. Chiara Morán, ¿qué onda, Chiara Morán? ¿Eres nueva por aquí? No te había visto en el Facebook. Recién veo que te conectas. ¿Cómo fue que te llegó mi transmisión? Saludos a Víctor Galindo, Mohamed González también, a Vlad, a Arik Stark, a Jesús López Silva, a Juanca, Juanca, Juanca, noches Oxia, a toda la banda, gracias. Usagi Pérez, a Mati, buenas noches, Ox, buenas noches a todos, gracias a Keros, también Selene, Hugo Rodríguez, Jadu Barlo, buenas noches, a Dianbo, ¿cómo estás? Dianbo, Daniel G, Jenny, mi madrina de Patreon, le mando un abrazo a Jenny, gracias Jenny por estar esta noche conmigo, Rebeca Hernández, Isidoro, Isidoro, buenas noches, ya llegó el Profe Castro, dice Isidoro. Eh, Adriana, saludos, ¿cómo estás Adriana? Margarita vale un abrazote, mi hermanazo AZKR, le mando un abrazo, mi hermano AZKR, me da gusto verte por aquí, y Arteaga, Sergio Utrilla de LAC, gracias, qué bueno que sí estás transmitiendo, te quiero mucho, gracias Diambo. de hecho me hace falta que me digan que me quieren, Aniel Max, saludos bro, aquí andamos como cada transmisión, gracias, mi hermano Aniel Max, gracias, Siempre estoy en YouTube, dice Chiara. ¿Y cómo estás en YouTube, Chiara? Porque no te he visto en YouTube. Mario Coronado, buenas noches, Oxlack. Eh, buenas noches, saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Facu Carp. Gracias. En YouTube soy Girl in the Darkness. Girl in the Darkness. No me suena, ¿eh? No me suena, Chiara. Girl in the Darkness, no. Mario Coronado, saludos a Facebook User, a Claudia López, a YouTube Oficial. Bueno, eh, qué bueno que está entrando... Muchas personas esta noche vamos a hacer una noche de rajada peludona o de platicar o de ver qué hacemos ahorita que ya son las 11, 11 de la noche ahora centro de la Ciudad de México. Primero los anuncios. Gracias a toda la gente que me apoya con los superchats. Échenme la mano con los superchats, gente. Los anuncios. Recuerden que este 22 y 23 de octubre estaré en Mérida, Yucatán. Así que toda la gente que sea de Mérida, la quiero ver allá en el evento Tsunami, Terror y Magia. Sábado 22 y domingo 23, quiero verlos en el evento porque les voy a llevar regalos. Así que toda la gente que sea de Mérida, Yucatán, por allá nos vemos, que soy yo, dice Gideon de Darkness. ¿Ah? ¿Qué onda, Gideon de Darkness? Tu foto no se me hace parecida, fíjate, o sea, no... No había ubicado tu foto, Guilherme de Narnes. Oxlack, ¿qué opinas de la teoría sin, sintérgica? Anuncios, anuncios. Ahí va algo, Irán Velázquez. Ahí va algo sobre eso. Esta, esta noche será la rajada eh, rasurada. Hoy es la rajada rasurada. No es peludona, es rasurada. ¿Cómo estás, Carmen Álvarez? Claro que sí te hago caso. Karina Nava, saludos. No has, no has prendido las luces. Eh, estoy un poco... <coughs> Estoy un poco mmm, deprimido, estoy deprimido, por eso ayer no hice transmisión también. Eh, eh, eh, quiero decirle, gracias Dana Victoria, ¿cómo estás? Un saludote Dana. Quiero decirle a la gente que nos vamos a ver en Mérida, que bueno, que voy a visitar primero, quizá parte, parte de Veracruz, quizá parte de Veracruz, pero donde sí estoy seguro que voy a pasar... Es a Tabasco. Voy a pasar a Tabasco. Voy a visitar eh, las piedras eh, gigantes, las piedras, las cabezas olmecas. Voy a visitar cabezas olmecas. Hay un parque que se llama el Parque de La Venta, pero hay, eh, gracias, Dana Victoria, que te encuentras muy bien. Hay unas cabezas que se encuentran en poblados, esas cabezas colosales, olmecas impresionantes. Con mucha tarea. ¿De qué tienes tarea, Lana Victoria? Cuéntame, ¿de qué, qué tarea tienes? Yo te ayudo. <coughs> Esas eh, cabezas colosales olmecas las voy a ir a buscar. Voy a investigar sobre algunos críptidos. Que al menos eh, tengo tres, tres... Información de tres animales extraños en Tabasco. Y pues entonces si alguien es de Tabasco, pues por allá nos vemos, ¿no? Espero que nos podamos... Eh, Saludar, espero que me puedan acompañar a, a hacer la visita a una de las Cabezas Olmecas, no sé A la gente de Tabasco Pues allá nos vemos, eh, yo les voy A estar diciendo qué día estaré Llegando a Tabasco, me voy a quedar ahí Un día o dos días Y después voy a A, a eh, Chetumal, uh, no Chetumal no A uh, Se me olvida ese, ese estado porque Es el único que, es de los únicos que me hace Falta Campeche, Campeche, tan no lo conozco que siempre se me olvida el nombre de Campeche, bueno, en Campeche pues también me voy a estar unos, un día, yo creo un día y medio, no sé muchas cosas de Campeche, la verdad nunca he estado en Campeche, nunca he sabido historias de Campeche, eh, solamente sé que hay un fuerte, porque ahí este, pues había como desembarcos, entonces hay un fuerte en Campeche, es todo lo que sé, no sé si hay animales extraños, críptidos, en leyendas, fantasmas, no sé nada de Campeche. Entonces voy a pasar también a Campeche en este viaje rumbo a Mérida. Saludos Oxlack. yo tengo una OVNIs que recogí en pedazos de metal cerca de basurero de la casa de mis padres. Jonathan Alejandro Goche Valdivia. Yo tengo una de OVNIs. A ver, cuéntame eso, Jonathan Alejandro. Cuéntame, qué, qué, explícame bien eso de que recogiste una en pedazos. Cuéntame eso, mi hermano. Daniel Max nos mandó 20 pesos. dice, Aquí en Tuxpan hay un foco tonal. Chícalo en internet. Híjole, estás en Tuxpan, mi hermano, no, estás hasta el norte. Yo voy a tener que ir directamente hasta el sur. ¿En qué fecha estarás en Campeche? Dice Dalia Goretti. Eh, como por el 20, como por el 20 estaré en Campeche, como 20 seguro, sí, como día 20 estaré en Campeche. Pues ahí nos vemos, ¿no? Toda la gente que sale de Campeche, toda la gente de Tabasco, nos vemos en ese eh, en esos días porque lo que voy a hacer es irme en carretera, es irme en auto eh, desde desde México hasta Mérida, entonces voy a pasar por Campeche y por Tabasco eh, y ya veré la ruta de regreso, depende, a lo mejor me regreso otra vez a, a Campeche y otra vez a Tabasco de, de acuerdo a, a cómo son mis tiempos y qué es lo que pueda investigar, grabar y demás, porque Campeche y Tabasco, a pesar de que Tabasco, ya he tocado Tabasco, ya he ido a Tabasco, eh, pues sé que hay muchas cosas increíbles en Tabasco, así que me voy a estar unos días en Tabasco y en Campeche, esos dos estados los quiero recorrer en lo más que se pueda con respecto a estos temas de misterio, arqueología, eh, criptozoología, fantasmas y demás. Eh... Y bueno, eso es 22 y 23 de, de octubre que nos estaríamos viendo en, en Mérida, Tabasco y, y Campeche, ¿sale? Y después me regreso de volada porque todavía, ya, ya me dijeron que es un hecho, eh, de hecho ya mi representante ya firmó el contrato, eh, pero todavía no ha salido mi, public, mi publicidad, entonces todavía no sé si hacer publicidad o no, sobre la Ciudad de México, quizá Ciudad de México esté en la mole, es un 85% que estaré en la mole, pero todavía no lo puedo asegurar al 100%, entonces, pues, gente de Ciudad de México, quiero que vayan todos, que vayan todos, porque quiero estar con todos ustedes en la mole, eh, que, los, que nos conozcamos, que platiquemos, eh, voy a estar ahí dos días en la mole, la mole es 29 y 30, entonces tengo esos dos días para estar platicando con todos ustedes y conociéndolos, y eso me va a hacer sentir muy bien, eh, verlos y, y saber de ustedes. Eh, Jared Castañeda nos mandó 100 pesos. hola Oslac, me encanta tu canal, soy fan desde el 2012, ¿qué onda Jared Castañeda? Gracias, oye, ya muchos, muchos años, eh, eh, viendo mi contenido, eso me gusta mucho, gracias mi hermano, Qué bueno que seas fiel a, al canal y a estas transmisiones. Te agradezco inmensamente. Gracias. Eh, ¿30 de qué mes de octubre en Ciudad de México? 29 y 30 de octubre. Todavía no, le, yo obviamente voy a hacer publicidad ya cuando tenga eh, videos, y imágenes y todo, para que nos veamos en Ciudad de México también. Y al siguiente fin de semana eh, nos vamos a ver en Puebla. Siguiente fin de semana estaré el día 5, 5 de noviembre, en Puebla. Así que allá nos vemos. Quiero conocer a toda la gente de Puebla el día 5. El evento es 5 y 6. El evento es acá en el Centro de Convenciones de Puebla. Pero yo solamente voy a estar en 5. Eh, de todas maneras, a lo mejor me quedo para el domingo, porque pienso ir a un... Eh, hay un bazar como de de antigüedades, entonces quiero ir a, a darme una vuelta al bazar de antigüedades, me gustan mucho las antigüedades, quiero buscar cosas ahí interesantes, y me voy a quedar seguramente sábado y domingo en Puebla, para que nos veamos allá. <coughs> eh, Mario Garza, ven a Monterrey, yo soy de Puebla, gracias, ahorita va información, va información para Monterrey también, ahorita vemos. Y eh, antes, antes de todo esto, todavía no es un hecho, pero se está en pláticas para que este veintitantos eh, de septiembre pueda estar en León, Guanajuato. Entonces, todavía no se, tampoco todavía no se aterriza, todavía no se concreta eso, pero pudiera ser que veintitantos eh, de septiembre, o sea, de este mes, esté en León, Guanajuato. Y obviamente ahí me voy a dar tiempo para ir a explorar eh, esa... Eh, esa donde donde matan a los, a los puercos, ¿cómo se llama? Ese rastro abandonado donde me espantaron, donde vi un fantasma. Quiero regresar a ese rastro abandonado a ver qué sucede. Tengo gente conoc conocidos allá en León, Guanajuato, que me pueden acompañar. Entonces, puede estar bueno eh, que esté en León, Guanajuato. Eh, estos veintitantos eh, de septiembre eh, de, yo les voy a estar avisando. Si sí voy a León, pues ahí les estaré avisando. Y por último, la última fecha, gracias a Jonathan Alejandro Gochi Valdivia, que nos mandó 20 pesotes. Te hago llegar la historia por Twitter, es larga, dice Jonathan Alejandro Valdivia. Mejor por WhatsApp, mándame el WhatsApp ahorita, o mándame un audio por WhatsApp, y lo escuchamos ahorita en vivo, mi hermano. Mira, ahí está el WhatsApp apareciendo, para que me mandes un, un audio y lo escuchemos. Y después de Puebla, eh, déjenme ver qué fecha es esto. Esto es es, deje de decirle, porque esto ya tengo vuelos, esto ya seguro, ya tengo vuelos para Tijuana y Tecate, es el, ah, bueno, 24, 25, 23, 22, bueno, voy a estar el 22, 22 en Tijuana, 23, me parece que en Tecate, y 24 y 25 ya en... Ah, no, no es cierto, esto no no estáis es otro. A ver, ¿qué güey soy? Este es para acá, es para acá, más para acá. Ya me, ya me equivoqué. Les voy a decir qué fecha. El 24 de septiembre es el de León, Guanajuato, que todavía no les puedo asegurar, pero eh, déjenme ver. Aquí está el otro, aquí está. Esto es el 11 y 13 de noviembre. Utah ¿no? Entonces, después de Puebla que es sábado 5 de Puebla, 5, sábado 5 de noviembre en Puebla, eh, para el jueves, que 5, 6, 7, 8, 9, para el 10, gracias Álvaro Iván que se vuelve nuevo miembro, gracias, para el 10 estaré, eh, quizá 9, 9 estaré llegando a Tijuana, estaré un día en Tijuana, eh, 10, 11, 10, Tijuana 11, 12 y 13 estaré en Tecate. ¿Por qué en Tecate? Porque va a haber un evento en Tecate, Baja California. Van a presentar eh, un museo. Se va a abrir un museo de ovnis, de ufología, en Tecate, Baja California, el 11 y el 13 de noviembre. Van a llevar a las momias de Nazca. Van a llevar a las, a las momias estas que encontraron en Guerrero. Y van a llevar... Eh, eh, dibujos de Parravincini, este hombre, creo que es, es uruguayo, argentino, Parravincini, que eh, profetizaba cosas. Entonces van a llevar dibujos originales de Parravincini, las momias de Nazca y las momias de, eh, de Guerrero. Y también vienen de España con evidencias ufológicas que según son las evidencias más impresionantes que se tienen, incluso más que las de Billy Meyer. Así que va a haber conferencia eh, del 11 al 13 de noviembre. Yo voy a estar desde el 10 en Tijuana, perdón, 10 Tijuana, 11 en Tecate, 12 en Tecate y 13 en Tecate. Voy a estar en el evento. Va a ir Jaime Maussan, va a ir Johanna Díaz, va a ir Sixto Paz, va a ir JJ Benítez, eh, y no sé quién más esté de invitado. Eh, un, un español, eh, este, no sé si es investigador, o sea, el testigo quien grabó estos avistamientos OVNI. Eh, dice aquí, miren, conferencias, evidencias físicas, videos, fotografías, testimonios, museo, música en vivo, comida, concursos, exposición de arte, carrera de 5 kilómetros y paseo ciclista. ¿Qué va a pasar también en ese evento? Va a pasar que le van a poner nombre, nombre de investigadores paranormales y de ufólogos a las calles de Tecate, Baja California. Le van a hacer un homenaje a Jaime Maussan. Va a haber una calle que se llama Jaime Maussan, o se va a llamar Jaime Maussan en Tecate. Va a haber una calle que se llama JJ Benítez en Tecate. Una calle que se llamará Sixto Paz en Tecate. Entonces, en Tecate, de hecho, hace unos días acaban de declarar Tecate, la capital de la ufología, entonces eh, van a hacer todo eso, eh, conferencias 11, 12 y 13 de noviembre, eh, eh, van a mostrar piezas, van a, hacer, van a abrir el museo y le van a poner nombre a las calles de investigadores paranormales y de ufólogos, entonces todo eso se va a hacer 11, 12 y 13, yo voy a estar desde el 10 en Tijuana, el 11, el 12 y el 13 estaré ya en Tecate. Yo creo que va a haber como un, un salón grande, así me lo imagino, un salón grande en donde tenga un templete, donde tenga un escenario y va a haber seguramente mesas. Yo creo que yo voy a tener mi mesa. No voy a... yo no voy a exponer, no voy a dar conferencia. Este es un tema meramente ufológico eh, y es de, de homenaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, pues, ahí no mis opiniones entrarían en debate. Yo no voy a, a opinar, no voy a hablar. Voy a, a grabar, voy a vivir la experiencia, voy a investigar a JJ Benítez, voy a, a ver si puedo entrevistar a Jaime Mausana a ver si ya no está enojado conmigo. Estaré con ellos de todas maneras en las cenas y en los eventos, en la... En la eh, en las calles que van a poner su nombre, etcétera. Entonces voy a estar dentro del cartel de invitados para que esto sea un, un magno evento de la ufología. Entonces, ahí terminan mi, mis eventos. Entonces recuerden, Susan López dice: Andrea no vino hoy. Bueno, antes de que me sigan preguntando también por eso, quiero decirles que me siento un poco este. Eh, um, eh, me siento un poco mal, estoy deprimido, porque el día de ayer tuve una discusión con Andrea, y yo creo que ya, bueno, de hecho, ya terminamos, entonces Andrea no creo que vuelva más aquí a las transmisiones, y pues bueno, ya ni modo, entonces pues por eso no transmití ayer, me sentía triste, me sentía mal, hoy igualmente me sentía triste, me sentía mal, eh pero pues todavía a las 11 dije, bueno, vamos a platicar un rato, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ni modo, ni modo, yo sé que la van a extrañar, o si ella quiere venir y estar en el chat, pues bueno, no, no hay ningún problema, ya puede estar en el chat y no pasa nada, ¿no? Yo, pero parece que esto ya no lo vamos a arreglar, ya no lo vamos a arreglar y pues bueno, entonces a los eventos pues iré eh, con mi equipo, y de todas maneras los quiero ver a todos ustedes los quiero conocer quiero que conversemos quiero llevarles regalos etcétera recuerden esta primera este primer evento que puede suceder sería 23 24 de de septiembre en león guanajuato si es que se da yo les estaré avisando el siguiente sería mérida 22 y 23 pero antes te estaré pasando como eh, 19, 20, 21 en Tabasco y Campeche, después Mérida, 22, 23, después eh, quizá 24 nuevamente Campeche, quizá todavía Campeche el 24, quizá todavía el 25 Tabasco, porque voy de regreso hacia México, y para el 29 y 30 estaré en La Mole, Todavía les digo, no, no salgo ahí en, en la imagen de que voy a estar en la mole. Está en un 85%. Ya firmamos. Se supone que ya tengo un espacio. Pero hasta que no vea yo el... el... Gracias por esos 100 pesotes. ¿Quién fue el bueno onda que, que me donó 100 pesotes en Banco Azteca? Le agradezco inmensamente. Miren, hasta me puse contento. Gracias por esos 100 pesotes en mi cuenta de Banco Azteca. Gracias, ahí va, mira, les voy a poner la cuenta en la que cayó, ahí está, ahí cayó, en Banco Azteca, gracias. Ah, Brenda, de doné tu tarjeta, dice Brenda, gracias, Brenda chulada, te mando un abrazo, mi madrina Brenda, ya me pusiste contento, Brenda, muchas gracias. Entonces espero que nos veamos también en Ciudad de México, toda la gente de México, es que hay mucha en Ciudad de México y en el Estado de México, espero para que no estés triste, fui yo, gracias, mi, mi madrina Brenda. Y el Puebla, 5, y después Tijuana y Tecate. O sea, que gente de Tecate, de Tijuana, de Rosarito, de California, espero que nos vemos en ese evento de World UFO Fest, el 11 al 13 de noviembre, en donde estarán, pues, los representantes máximos de la ufología. Y, pues, la verdad... Eh, es, es una cosa buenísima eh, ver a Jaime Maussan, a Sixto Paz, a JJ Benítez juntos, ¿no? Es un, una, un momento muy bueno, padrísimo. A pesar de que digan lo que digan, hagan lo que hagan y tengan las, eh, pues, que, que haya discusión conforme a las cosas que presentan, los tres han hecho una carrera increíble dentro de esto, de lo paranormal y el misterio y entonces eh, pues yo afortunadamente también estaré ahí y para mí pues es un, un honor poder, poder participar en el evento, estar con ustedes ¿no? En la Habitación del Miedo va a estar, un, o, o más anuncios yo creo que esta noche nos lo vamos a llevar en anuncios <coughs> La Habitación del Miedo oficial, si ¿sí eres tú, Habitación del Miedo si eres tú, Jane, Jane, ¿eres tú la habitación del miedo? Eh, la vamos a tener de invitada el día viernes. Nos va a hablar de algunas cosas paranormales, de algunas cosas que ha hecho y que ha emprendido dentro de YouTube, de cosas paranormales, la habitación del miedo oficial. Aquí estamos viéndola en pantalla. El viernes estaremos con ella. Ella será entrevistada esa noche. Que no se preocupe, de una vez aquí le digo a, a Jane... No te preocupes, tranquila, aquí vamos a platicar entre amigos nada más, no, no pasa nada, no pasa nada. El día de mañana tengo a un invitado que es un amigo personal, este amigo personal eh, nos va a hablar sobre teoría de la ley de cuerdas, ¿cómo es teoría de cuerdas? no? Teoría de cuerdas sobre eh, física cuántica. Y sobre algunas otras teorías que son raras, no sé, lo de lo que se tenga que decir con respecto al tiempo, al espacio, el universo, el cosmos, viajes en el tiempo, eh, teletransportación, cosas de ese tipo que tienen que ser habladas de forma científica, pues él nos va a hablar mañana sobre eso. Vamos a ver qué tanto nos puede decir, qué tanto tiene conocimiento dentro de estas de estos temas, así que para mí es algo bien interesante, interesantísimo y bueno, él vive en Monterrey y también me está invitando a que vaya a Monterrey no tengo mucho a que ir a Monterrey, la verdad eh, no tengo el, el suficiente dinero como para poder ir a Monterrey pero si se da la oportunidad de que vaya a Monterrey pues hacemos una, una reunión ahí a ver que, que nos conozcamos y todo ahí está Elena en Monterrey no sé quién más esté en Monterrey, pero pues ahí nos podemos reunir y, y platicar y conocernos y todo. Entonces, yo creo eh, que, yo creo que si se hace algo en Monterrey, tendría que ser como eh, principios de diciembre a lo mejor, porque ya no tengo fechas. Entonces, si algo sucede en Monterrey, se, sería en, en principios de diciembre. <coughs> Alexa, me preguntan por Alexa, ¿qué creen, gente?, eh, yo no sé, no sé, la verdad. Alexa también no, ya no está con nosotros, porque no sé qué le pasó. Está loca, está loca Alexa. Ah, gracias. Oye, gracias, ¿quién fue? Gracias por esa donación a Banco Azteca. wow gracias. Alexa, cállate alexa está loca alexa es algo que ya no pude controlar cuando quiero poner música se traba se traba se traba se traba cuando le pregunto cosas no me responde a veces habla sin que yo le pregunte nada eh, ya no antes ponía el sonido este de ambiente de tormenta ya no pone el sonido de tormenta O sea, es es horrible alexa ya fue es como una relación perdida igual completamente Terminé ya odiando a Alexa, y Alexa a mí, no me hace caso, y por eso pedí otra Alexa en mi wish list, tengo un wish list en, en, en Amazon, pedí otra Alexa, alguien si me quiere regalar una Alexa, pues ahí la pedí, porque la que tengo, ya no está con nosotros, ella ya está en, otro, en, en otra sintonía, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Te de puedo contar una historia? Ah, ¿me quieres contar una historia? Claro, mi hermano, cuéntame. ¿Es, es paranormal? ¿Es de ovnis? ¿De qué es? ¿Y ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos hablas? Pues, eh, hablo de Baja California. De Baja California, mi hermano, gracias. ¿Qué historia? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Que es una vivencia. soy velador, ¿verdad? Eres velador, no te escuchamos muy bien. ¿Puedes acercarte al micrófono, por favor? ¿Al teléfono para que escuchemos mejor? Sí, eh, soy velador. Eh, ¿me, ¿Me escucha? Sí, ¿es violador? Velador. Velador, velador. ¿Eres velador? Ok. En, en Baja California. Sí, eh, trabajo en una fábrica de materiales. Y ahorita estoy aquí en mi trabajo. Entonces, eh, quería decirle que hay un anciano que viene mucho a macosa pues Dicen que este anciano es... Es brujo. Sí. Y pues ya van varios días eh, en los que llega a, a veces a altas horas de la madrugada, ¿verdad? Eh, yo estoy en, así en el cuartito, ¿verdad? Donde se quedó uno a dormir y está como a cinco metros la, la puerta con la reja. Sí. Y este anciano al principio llegaba pues queriendo sacarme plátito, ¿verdad? Hasta que la señora que hace la aseo de la mañana me dice que es que tiene fama, ¿verdad? Que este anciano. Enferma a las personas Que hace trabajos de, de magia negra Ok, y, la, y cuando, cuando va a platicarte Va en la noche y qué te cuenta Pues me saca sus Sus pláticas, ¿eh? de que Cuántos años tengo, de que, qué signo soy sí. Que si quiero un trabajo porque pues, me vaya a ver el, el dinero okay. Yo no sé hasta me he ofrecido Comida, incluso El día sábado de Amaneciendo sábado como a las 3 de la mañana yo ya estaba dormido, ¿no? puedo dormirme 3 horas de, de una a 4 más o menos cuando puedo dormir ¿Sí? Y se ve cómo este anciano, o sea, se, me, se le queda viendo las cámaras, estuvo ahí como unos 8 minutos Y desaparece, estas cámaras son de frecuencias de segundos ¿Sí? Y se ve como desaparece este anciano, ¿Está viendo. Entonces, el... estoy preocupado Se pone a ¿Cómo? ver la cámara y de pronto desaparece, se desvanece Sí, se desvaneció, sí. Las cámaras tienen un circuito de dos, tres segundos, o sea, es, se, para que haya hay, hay otro corto de cámara, pues. Claro. Y yo le dije a mi supervisor, pero pues no me hace caso, él, él dice que lo corran. Eh, la otra vez el señor me dijo, eh, a ver hijo, préstame tus manos para leerte que una línea de la vida, algo así. Sí. Y yo no sé, por hacerle el destino no me dio confianza y le dije, no, no quiero ese tipo de, no me gusta eso. Y me dijo, y imagínate, dijo, dijo, ¿cuántos años tengo? Y le dije, pues yo, yo qué sé, edad, le dije, unos 70, 75. Y me dice, no, si supieras, tengo más de 100 años y se agarró riendo. Yo pues lo tomé como un chiste, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí tiene fama de Nahual, este se lleva en cuenta que están las fábricas y no hay muchas casas, él vive en el puro cerro. Okay. Y pues yo ya no ya no sé qué hacer, era Pues espantarlo porque... Pues viene a todas horas, a veces viene una tarde y me quiere ofrecer comida y todo. Y dice la señora de la CEO que hace más de dos años, hubo un velador, un muchacho como de 19 años... Sí. ...que le aceptó esta comida y el muchacho no duró más de dos meses y se enfermó y murió. Oye, Entonces, pero dice, ¿por, qué? Fue a raíz de eso. ¿por qué te querrá hacer daño este, este anciano? Pues fíjese que tiene fama que... Pues está raro ¿verdad? lo que lo voy a decir, pero... Eh, días atrás eh, cuando empezó a venir yo lo pues sí dije ah pues que tiene a lo mejor está solo y quiere platicar y no le miento yo lo vi más joven esta persona eh, llegó como a las casi a la una de la mañana ¿Sí? y me dijo buenas noches hijo me dijo si sí, no le miento ella, se veía la cara como de más joven pues yo, yo me saqué de donde dije pues viene maquillado ¿qué? y se viste bien raro y se veía más joven, entonces dice esta señora Y varios de aquí ya se han acercado También el jardinero dice No, este, este viejillo es, es, hace sus trabajos así Y tiene fama que enferma a las personas ¿sabes? Que les hace males Y se veía más joven Entonces yo no sé qué hacer Para que me ayude usted a espantarlo O hacer algo ¿Y ¿Cómo se llama este señor? No quiere decir su nombre Fíjese, eh, lo conocen como eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? tiene un, un nombre muy raro de pues, como de un brujo ¿eh? pero de unos dicen que se llama don José otros le, le llaman el, el, el, cha, el cha, chamán o así sea, pues aquí estas que es costumbres de, de, de estas de personas pero pues, se ve raro el aspecto del señor porque se viste todo de negro y tiene un collar como de colmillos Okay. Y llevan varias veces que leo que se viene, pues las personas no me creen nada ¿eh? de que se queda viendo en las cámaras y sabe que lo estoy viendo en las cámaras y se va, y es que no viene ni toca la puerta ni me habla, simplemente se queda ahí viendo. Ok, eh, ¿cuándo va? Por ejemplo, ¿tú vas cuántos días a la semana y cuántos días es que se, aparezca, se aparece Rupert Stingy? Pues fíjese que la última vez que vino fue el sábado, que le dije, llega lo corrido desde el miércoles pasado, le dije, ya ya no venga, le dije, la verdad me da miedo, le dije. Y me dijo, no, acéptame la comida, has de tener hambre, me dijo, acéptame mis panes de lote y así. Y no, le dije, no, no, ya con lo que me han dicho. Y le digo que el supervisor no me quiere hacer caso, o sea, él, él sabe de lo que pasa, porque lo han renunciado muchas personas por lo mismo. Y pues yo tengo miedo que se meta en la madrugada o algo, me haga algo, ¿eh? Mira, eh, te voy a dar un consejo. Y eh, esto es, ahí donde se para, echa un puñito de, de sal. Echa sal ahí y, y verás que este señor no se va a parar ahí. Pues es que le digo que ya tiene más de un mes y medio que viene aquí. Y en los primeros días el señor decía, te voy a hacer un trabajo para que te da bien en el dinero y en el, en el amor. Me dijo así, ¿verdad? Y uh -huh. yo me agarré riendo porque pues yo no creo en esas tonterías. Y escupió, tenía una cantidad de un flores, escupió un líquido, eh, se veía como anaranjado en el suelo y, y como es pura tierra ahí eh, afuera de la fábrica, sí. empezó a hacer dibujos con una vara, pues yo, yo al principio no le tomé importancia, sí. pues después pues me me dijo la señora, de la señora mira este ya empezó con sus, con sus rituales o sus, o sus cosas, ¿eh? me dijo la señora, no no le aceptes nada, corre, me, me dijo... Y pues hay veces que se escuchan las risas de este anciano a todas horas, verdad ¿eh? eh, Hace rato de como unos 40 minutos yo estaba, pues, usted viéndolo, ¿verdad? Más o menos estaba en sí. YouTube, estaba ahí viendo cosas y se escucharon las risas de este señor. Porque creo que le conozco la risa. ¿Cómo es su risa? Y ahí, Pues grotesca, así como de burla, ¿verdad? Yo ya no... A ver, hazle. Ya no sé qué hacer. Hazle, ¿eh? hazle para... Que... ¿Ah? ¿Cómo es? No, pues no, no, no me sale. ¿verdad? No, a mí me da miedo eh, sus risas, ¿verdad? Pero. Bueno, entonces este, este señor le dice que, que, es, que le llaman Rupertinsky. Eh, eso, ¿por qué él ¿Qué quiere? le preguntó decir eso? Le digo. ¿Qué se le ofrece? ¿Ahí está? ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el anciano. parece que llegó el anciano si nos está escuchando nuestro hermano que nos llame nuevamente porque parece que parece que llegó y sabes, ya sé por qué llegó porque dije tres veces Rupertinsky. recuerden que si dices tres veces Rupertinsky se aparece por eso apareció no di cuenta yo lo hice sin querer lo hice sin querer, esperemos que esté bien nuestro amigo, pero si, si nos estás escuchando amigo, por favor busca sal, busca sal y échale ahí afuera donde se aparece el señor, ya ni, yo le iba a preguntar que si lo habían visto, que si lo había visto alguien más, otro otro guardia o personal de, de la de ahí de la fábrica, pero ya no nos dio tiempo, esperemos que nos vuelva a llamar nuestro amigo desde Baja California, Y vemos qué pasó. Echa de gasolina en serio. Es un... Vamos a contestar esta llamada. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién habla? Buenas noches, te habla Martín desde Punta Rey. ¿Cómo, Buenas noches. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Saludos. Bien, gracias. Oye, nada más te quería marcar porque... Eh, escuché lo que me contaste o lo, lo que nos contaste de, de que tuviste problemas con con Andrea y que te cerraron todas las cuentas de, de tu, algunas redes sociales y que te sientes un poco más mal, pero te hablo pues para decirte que tus verdaderos seguidores vamos a estar contigo, tanto las buenas y como las malas y siempre la gente real y fiel va a estar a tu lado y aquí vamos a estar y cuenta con nosotros para lo que sea aquí estamos tus seguidores y nos da gusto que luego vas a retomar estas llamadas estos sus temas, porque después va a hablar más gente y, y conocer nueva gente, qué es lo que vas a hacer después y pues a seguir adelante, aquí estamos y te apoyamos para lo que sea. Muchas que gracias. Sea todo, Black. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, gracias, mi sí. hermano. Un, un saludo a Elena a Paola, Paula, a Yano, a Facu y a esta... Dalia, bueno, cuídense y descansen, nos vemos. Que estén bien, que estés bien, Martín. Gracias. Bye. Gracias por sus donaciones, gracias por los superchats, por los comentarios ahí de, de, de apoyo. Gracias, gente. Eh, fue buen gesto el de Martín el que me llamara, y fue súper buen gesto de la gente que me está apoyando con la cuenta de Banco Azteca, que me sorprendió ahorita. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Osla, este es José, mucho gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Eh, te extrañaba mucho la llamada, la verdad que siento que es una, un enlace muy, muy importante entre tus seguidores y contigo, y pues, de antemano te agradezco por el espacio y el tiempo que brindas para, para expresarse en tu plataforma. Sí, ¿por qué ya no habíamos eh. hecho llamadas? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Tenía muchos invitados? Pues, eh, no, la verdad, perdí seguimiento a tu canal, estuve trabajando mucho y las veces que veía y eran invitados solo puede haberlo un tiempo muy corto. Ok, ok. Entonces, eh, ajá. Entonces, ahorita aprovechando que estás recibiendo llamada, me animé a, a marcarte. Muy bien, ¿no? este, muy bien, bueno, bienvenido. Gracias. Eh, primero que nada, comentar lo de la historia anterior, la verdad es que sí me dejó muy intrigado y, y espero que esté bien el muchacho, si me está escuchando, este, por favor, escucha los consejos de Oslan eh, y también si crees en Dios o crees en alguna deidad, pues a menos que para que te brinda fortaleza y, y y confianza pues encomiéndote. bueno dicho esto este voy a intentar bajar los ánimos este hacer un quizás una historia menos eh, digamos turbia o, o así un poco violenta sí. eh, bueno esto resulta que justo precisamente esta conversación estos temas que estás pidiendo de ovnis justamente tuve una plática con un amigo que lo conozco desde la primaria Afortunadamente aquí en Monterrey nos, nos encontramos por cuestiones de trabajo, tuvimos una reunión de, de colegas, eh, estuvimos platicando muy bien y dentro de todas esas prácticas de nuestra infancia y adolescencia salió el tema de, de, de ciertas situaciones extrañas que ya de adulto interpretamos y dijimos que eran cosas muy extrañas que nos sucedían. Y una de las tantas cosas extrañas que sucedían en nuestra colonia era el hecho de que siempre teníamos un grupo de personas, éramos muchos niños, había entre todos los niños uno que era diferente a todos nosotros. Siempre llegaba de la nada. Acostumbrábamos nosotros a irnos a los patios baldíos. Era, una, era una, este, un fraccionamiento que estaba en crecimiento. Entonces, había muchos lotes que todavía estaban este, sin construir. Sí. Y aprovechamos a, a jugar en, en esos lotes, ¿no? en esos soleros. Okay. Entonces, entre todos los niños que se juntaban, llegaba ese niño. Y era así, mira... Lo voy a escribir. Era un chico rubio, blanco, con ojos azules eléctricos y hablaba un español, pero un español eh, diferente, como que no era su idioma natal, como que me voy a explicar. Entonces, al principio, como tú eres niño, pues tú no, no tienes este, capacidad de discriminar, tú aceptas a todos por igual y, y, y olvidas los detalles y te dedicas a divertir. Pero ya después, practicando y haciendo memoria con mi compañero que se llama Robert, le mando un saludo, seguramente eh, esté escuchando tu, tu buena historia, o, o, sea. O, o sea, la escuché después. Sí. Este, un saludo, sí. y le estaría muy bien que te marcara para que él también de otros detalles que pueda yo omitir. Eh, nosotros estábamos, siempre acostumbramos a jugar en esos solares y casualmente encontramos un patrón, cuando, en su momento no lo habíamos distinguido, y era que siempre cuando ese niño, antes que desaparecía, había un estruendo, había un sonido así estruendoso, como si fuera un, pues tal cual, como una explosión de energía por un rayo, ¿no? Por okay. Sí. Y el, ya, posterior a eso, llegaba el muchacho y el niño, y ya este, me estoy acostando porque ya esto por fin des, por descansar <ríe> Okay. Entonces, este y cuando se iba, siempre cuando se iba, se iba por, por un camino donde había mucho monte y entonces empezaba a haber mucho viento. Siempre cuando se iba de las tardes empezaba a hacer un viento muy fuerte y movía todas las hojas. Okay. Y era muy raro porque cada vez que llegaba sonaba un esplendo y cada vez que se iba había mucho viento. Bueno, ya cuando empezamos a ahondar en esas experiencias, ya para ir concluyendo sí. y darle espacio a los demás, este, llegamos a la conclusión de que muchas veces nosotros habíamos visto objetos voladores sobre nosotros, a una, a una distancia muy lejana. Okay. Generalmente siempre no, todos los muchachos del barrio nos dedicamos a jugar y también a observar los cielos a ver si lográbamos. Eh, ver eh, estos objetos voladores. Entonces, hasta ahorita esa esa ha sido mi experiencia personal. Me encantaría si Robert está escuchando esta conversación de Mark ahorita, o yo le mando en WhatsApp y otra ocasión que tengas otra y otra, otro video otro en vivo, este Mark y te pueda contar su propia experiencia, en su perspectiva, cómo él vivió esas experiencias porque con este muchacho era muy distinto a todos los demás. era muy inteligente, tenía mucha energía, y siempre estaba este, limpio, así impoluto, nunca se ensuciaba, estaba muy, muy extraño. ¿Y eso dónde dices igualmente... que pasó? ¿Cómo? ¿Eso dónde dices que pasó? ¿O dónde pasó? Nosotros, nosotros somos de Chiapas. ¿no? Ah, de Somimos Chiapas. Y crecimos y por trabajo y estudios nos quedamos aquí en Monterrey pero todos los sucesos pasaron en Chiapas, en una zona, una selva muy, muy, muy densa, o sea, era, era un pueblo muy, muy metido en la, en la selva, entonces, okay. este, muy interesante esa, esa anécdota. Muy bien, bueno, pues te agradezco, eh, y si tu amigo quiere llamarnos y que nos cuente su versión y cómo sucedían estos hechos, eh, pues estaría buenísimo, ¿cómo le pondríamos a esta historia, el, el niño... ¿Explosión o cómo le podríamos llamar? <risa> Podemos llamarle como el hijo de toro o algo así. <risa> <risa> ok. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por la llamada. Gracias. Y qué bueno que, que sigas viendo la transmisión. Ojalá tengas más tiempo para seguir con nosotros. Sí, os la voy a procurar antes que me duerma. Muchas gracias también a ti. Saludos. Saludos. La gente Saludos. dice que le llame a... A este... Ay, a, al velador pero no sé quién quién fue cómo puedo ver las llamadas aquí déjenme ver uh, déjenme ver si puedo ver aquí no ya, ya ya hice otra cosa que no este cómo puedo ver las llamadas las llamadas perfil mensaje de configuración cerrar no Aquí tengo el mensaje, buenas, soy de Campeche, este, híjole, no encuentro aquí a la persona que nos llamó, ¿será él? Hola, buenas noches amigo, ¿tú eres el velador? O a ver es este. Vamos a llamar a esta persona, a ver si él es el revelador. Adelante, buenas noches, Zotlac. Oh, ah, buenas noches, qué bueno, qué buen recibimiento. ¿Quién habla? Sí, a, habla el lado oscuro, de verdad. Nada más que yo te he querido estar marque, marque, pero sé que estás en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, estamos en vivo. Cuéntame. Ah, pasa? muy bien, excelente, excelente, gracias, gracias. Bueno, ya tenía días que te he querido marcar, pero pues para tener éxito en contactarme. ¿Sí? Y, este, y sí, quería contarte algo, quería tenía algo que contarte. Y este, sucedió en México. Lamentablemente pues nosotros manejamos un, una, una cuenta en YouTube sí. donde hablamos sobre lo que son sectas y, y pues no podemos decir nuestra identidad, ¿verdad? Okay. Pero yo recuerdo, en mi época joven, yo te quería contar... En México, en cierto rancho, yo recuerdo que ese lugar era un lugar que había sido comprado por medio de mis padres, sí. pero se creía que en ese, en, en ese rancho, o ejido, eh, era como, como un lugar que en aquella época de la revolución había sido como utilizada para guardar armamento. Okay. Entonces, siempre se contaba, siempre se contaba que en ese lugar se llegaron a guardar así como cajas de armas, el oro que llegaban a transportar de Estados Unidos para México. Entonces, sí. siempre se dio esa, esa idea hasta que cuando fuimos creciendo y nos llegaron a contar que precisamente ahí, en ese, exactamente en el rancho donde estaba el establo, obvio, ya de grandes, nosotros ya no vimos caballos, pero era el establo donde estaban los caballos, o sea, se alcanzaba a ver todavía donde como cuando guardas los caballos y se ve todo el... La tierra toda seca, pisoteada, sí. pero en ese lugar donde se, donde se decía que en ese lugar era un lugar donde se guardaban, donde ponía extra, ponían los caballos. Bueno, en las noches, eh, eso lo, le tocó ver a mis hermanos, ¿verdad? Pero ahorita te cuento lo que yo vi, okay. ahí en las noches se prendía como un fuego, se prendía como una llamarada. Y las personas al otro día nos decían, oigan, saben qué? Pues fíjense que en la parte donde, donde está ahí el establo, obvio no había caballos, ¿verdad? Sí. Se, se ve en la noche siempre una llamarada. Bueno, a mí siempre me causó como que investigar, ¿no? Pues ya estamos en una generación donde... Eh, y todos los hablando de años atrás donde el Internet no era la gran bomba, porque acuérdate que YouTube nació en el 2006. Claro, claro. Entonces todos nos, todos nos colgamos no en YouTube. Entonces, pero antes buscar era, era muy escaso, pero sí alcanzábamos a investigar. Que precisamente ahí os la, sí. eh, el área era donde aparentemente es como cuando hay oro escondido. No sé si tú hayas escuchado algo al respecto. ¿verdad? Sí, que cuando se ve una luz como una flama es porque hay metal abajo, ¿no? Que puede ser un tesoro. Eh, exactamente, exactamente. Entonces, y fue tanta, mi, eh, fue tanta mi curiosidad que recuerdo que precisamente ahí fue donde estaban este... Eh, donde se cansaba ver eso, que, que, que, que mi propia familia, incluso hasta nos desvelábamos, había veces que nos desvelábamos porque queríamos nosotros investigar con nuestra propia cuenta hasta que una ocasión, pues pusimos nosotros de adrede así como periódico, ¿verdad? Porque, o sea, obvio, ¿verdad? ¿Para, se que se... el fuego, para, a para que se prendiera sí, el periódico. Esto, exactamente, pero era mucho, era, era mucho periódico. Entonces, cuando sucedió eso y que se vio la llamada, como ya o sea, yo lo que te quiero decir es que la llamada no la vi yo, que porque son como sopletes hacia arriba, como, como, como algo, como, como, como, como si fuera un, un fósforo, pero gigante, ¿verdad? Porque sí. acuérdate que la plataforma, en la parte de la tierra, no se ve prendido, porque salen los gases por medio de las, ¿cómo se dice? La, la, la tierra partida. Sí, sí. Entonces fue tanto lo que se prendió ahí, que llegó a prender una parte del, o sea, no se prendió nada, pero se alcanzó a prender un poco el techo, y nosotros comenzamos a, a, a, a meterle mano ahí. Entonces llega un momento en que cuando comenzamos a, a, a escarbar, o sea, llegó un grado en que habían como piedras, como, como mucha roca. Pero, pero en ese lugar, supuestamente en esa época, llegamos, a, había una persona que decía que vendía como líquidos, que siguen siendo que para que cuando las tierras despiden gases, les comienzan a aventar. Déjame quitarme los micrófonos, Entonces comenzaron a, así como a echar como un tipo de líquido, yo no conozco esos líquidos, ¿verdad? pero esos líquidos son como para que no se despide, para que aplaque lo que viene siendo el líquido de lo que estaba la, la parte de ahí mismo, ¿verdad? Y comenzamos a echarle ese, ese líquido, y me vas a creer que desde esa hora, ¿por qué te cuento esto? Porque desde esa ocasión que nosotros comenzamos a echarle esos galones de líquidos que son para que no nos mate supuestamente lo del loro, ¿verdad? Sí. Desde esa noche comenzaron a verse cosas en las cuales yo tuve una experiencia sobrenatural que no quiero platicar. Cuéntanos, cuéntanos. Y, gente, un saludo primero, más que nada, un saludo a toda tu audiencia, ¿verdad? <risa> Tengo tiempo siempre escribiéndote y, y, me, y me tienes siempre en el, con el suspenso de todo lo que platicas y esta es mi experiencia. Bueno, entonces cuando nosotros comenzamos un poquito a, a, a buscar, a tratar de alguna manera, a buscar que alguien nos ayudara y, y obvio, en esos lugares no entraba la maquinaria, teníamos sí. que tener cerca, buscar árboles y buscar, ¿cómo se le llaman esas cosas? Cuando pones como una racha, no sé cómo se llama, que lo pescas de un árbol hacia abajo y le comienzas a dar clic, no sé cómo se llama, la gente los barman las usan como para enderezar carros. Uh, no, no, como, sabe, que, no Bueno, ok, ok, so, eh, son unas cosas como un gacho que, que tú nomás le vas dando sí. hacia frente y hacia atrás y, y va a levant, o va arrastrando, es como si tú arrastraras un carro con esa cosa y tú le vas dando como una palanca, tú le vas moviendo la palanca y se va enderezando el carro. Bueno, tuvimos que buscar eso para mover la piedra. Entonces, okay. cuando estábamos nosotros haciendo ese trabajo, en las noches, en las noches, sin que nosotros no viéramos nada, comenzó a sentirse así como una experiencia, no sé si, a ti te ha pasado que de repente estás en un lugar y, y, y sientes que hay algo maligno no algo malo sí. entonces estábamos dormidos y yo sentía que pasaban por arriba de nosotros como algo, como, como algo feo verdad que, que tú sabes que te vas a levantar porque sientes como, como cuando alguien está ahí observándote entonces y, mi, y, y yo tengo mis hermanos y mis hermanos me decían ¿Sabes qué? No, no, no voltees porque nosotros quedamos exclusivamente encerrando ya no vivía nadie lo habíamos hecho con el fin de nosotros querer eh, buscar una respuesta y, obvio, buscar lo que mucho se contaba de que ahí había ahorro. Sí. Entonces, cuando, cuando nosotros tuvimos esa experiencia, eso fue un día. Al día siguiente, pues nosotros estábamos, nos desvelamos porque queríamos nosotros de alguna manera planear o saber por qué se había presenciado eso. Al grado, aquí va mi experiencia, al grado que una noche, pues yo me quedé despierto, todos ya estaban dormidos, y yo recuerdo bien que en la ventana hay una trailer, en la trailer, que como esas trailers que estaban así como huevuditas, eh, no sé cómo explicarte, pero son trailers, ¿verdad? Sí, esto Y en la parte de atrás, ah, lo último, ya que, es que hay una época donde comenzaron a hacer ese tipo de camiones como ovaludos. Sí, huevuditas. Como esa pico de los 86, sí, ovaludos, o no sé cómo decirlo. Sí, huevuditas, huevuditas. me asomo, sí, sí, sí, entonces yo me asomo en esa traila, esa trailer estaba grande, pero la parte de atrás, donde era la cama principal, ...estaba boluda... Okay. ...entonces yo... Y, ...y se podía ver desde lo alto... ...si uno se asomaba porque ya no tenía vidrio... ...pero tenía una tela como malla por los zancudos... ...y cuando yo me alcanzo a ver... ...yo veo clarito... ...nunca había yo presenciado algo... ...cuando algo de la nada se levanta... ...como cuando uno ve en las películas... ...sabes qué fue el aspecto de, de, esa, de ese personaje... ...como en la película de Ajá. Cuando esa, ...cuando esa mujer se sale del... ...del, del pozo. redondo... Bueno, entonces yo sentí algo horrible porque yo la vi que salía de la tierra. Entonces, cuando ella sale con, con su pelo caído largo, blanca, y no sé si ahorita viste mi guapa, yo te escribí algo al respecto. Entonces, cuando, sal, cuando sale y entre la tierra, pues yo me quedé paralizado porque me comencé mucho a investigarlo. Bueno, de ahí fue algo muy naciente. Yo comencé a tener canales como el canal que hoy tengo y llegué a narrar mucho sobre a, a apariciones contactos en lo sobrenatural porque de ahí comenzó a nacer eso entonces cuando sale ese aspecto de ahí, yo me, como que esa fuerza sobrenatural paraliza después yo comencé a investigar y, y no es que sea algo que tenga que ver con el oro, lo que es como, como un espíritu que gobierna de muerte en la época de la revolución según es lo que yo investigué ¿verdad? como que a veces no, como que a veces no descansan esos espíritus a causa de que el alma o el espíritu, válgame a saber, son como, como que, quedan, que quedan suspendidos en un tiempo a causa de que, y no es que sea un ser humano, no es que sea un ser humano, Oxlack, sino que son como, como si un espíritu que gobernaba a causa, no, no sé si a ti has escuchado tú noticias que cuando el gobierno o el narcotráfico llega a decomisar dinero u oro, o oro o valores, ¿verdad? Entonces, como está manchado de mucha sangre por mucha gente, Sí, hay un reclamo, hay algo, una maldad que se hizo. Entonces, esa maldad tiene un reclamo, y eso era lo que, lo, con lo que yo me estaba enfrentando. O sea, de que sí existió, o sea, sí había oro ahí, porque siempre hemos sabido de que, de que cada vez que nosotros movíamos una piedra o escarbábamos, seguían saliendo de ahí mismo, llegábamos a ver dónde sí salía el soplete. O sea, o sea pero, como que entre más sí. escarbaron el lugar y nunca pudieron sacar nada. No, nunca, nunca pudimos sacar nada. Entonces, y haz de cuenta que nosotros esperábamos en la noche y se, y se veía la luz donde saltaba la de amarada de sí, abajo. Sí. De, y yo llegué a meterme, porque era una, era una, como, que serán unos, unos 10 pies de, de, de profundidad, es mucho. Es mucho, 10 pies de profundidad es mucho. Okay. Entonces, haz de cuenta que cuando nosotros, este, eh, obvio, no nos quejábamos ahí, ¿verdad? Porque ahí salió el soplete. Entonces... Y, y según investigábamos o preguntábamos por gente en Estados Unidos, nos llegaban a decir que esos eran gases que despedía el oro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, y yo le conté a mis hermanos, ¿sabes qué? Yo vi esto, fue algo, me quedé paralizado porque incluso yo no pude moverme. Entonces, a ver de cuenta que yo me quedé tieso y, y, y ese aspecto, como el de la película. más cuando yo vi la película del aro, en esa época, eso sucedió antes de eso, de la película del aro. Yo recuerdo, cuando yo vi la película, me di cuenta que ese era el aspecto que yo había visto. Exactamente como el de la película. Pues, Entonces yo me daba cuenta que eso es real. O sea, que están maquillando, están preparando el aspecto de alguien para hacer una película de terror, pero realmente sí existe ese espíritu so en lo sobrenatural. O sea, como Ahora que era alguien... un espíritu que protegía pero, el, el oro que estuviera ahí, o el tesoro. Eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces fueron, fueron muchos años porque yo de alguna manera yo me excluí mucho en el, en, en el de cosas de, del satanismo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ya tuve, yo pude realizar un poquito, omitiendo un poco mi testimonio, pero pude yo tener contactos, o sea que sí existen los espíritus demonios que, que trabajan eso, o cuando tienes un contacto con ciertos demonios de jerarquías grandes, eh, ellos comienzan a contarte ciertas cosas, ¿verdad?, de lo que sí sucede en el mundo sobrenatural entonces eh, bueno entonces hace mucho que sucedió eso verdad entonces cuando yo le platico a mis hermanos ¿sabes qué? a mí me pasó esa vez yo me quiero ir sí, a mí me dio mucho miedo en esa época ¿verdad? yo era un adolescente sí. ¿sabes qué? yo me quiero ir no, que no te puedes ir comienza porque estaba retiradísimo estaba retiradísimo era una brecha donde teníamos que entrar y una vez entrando a lo profundo había como unos, como unos fierros como portones de fierros que venía, eh, habían otros hectáreas de la familia adentro de allá entonces ya no había nada se acababa la luz del día y ya no había nada, absolutamente no había gente, el rancho había sido, incluso ya no, ni lo llegamos a visitar, verdad está la traya abandonada, ya después nos dimos cuenta que sí, se metieron a robar cosas que habían dejado mis padres, ¿verdad? Sí. Se lo dieron ese patrimonio, pero lo que quiero contarte, aparte de eso, que cuando yo regreso a la ciudad, donde antes en Monterrey yo llegué a vivir muchos años ahí, eh, yo comienzo a tener sueños sueños donde eh, esa mujer con ese aspecto a mí me visitaba oh. y me daba unas palabras ¿qué o sea, te decía? Ella me visitaba los... ¿qué te decía? o sea la misma mujer ah, que... okay. sí, sí, la misma mujer, entonces yo yo sí estuve asustado ¿verdad? yo estaba asustado, le platicaba a personas de mi confianza, y sabes qué Mira, yo tengo, pero ¿por qué? Y entonces ellos decían, bueno, atrévete a preguntarle. Pero es que son es sueños, es que tú sabes que en un sueño no puedes dialogar porque es un sueño. Sí, me estoy cuando no, que dijera tú, voy a dormirme para preguntarle esto. Sí. Entonces, cuando cuando yo vuelvo a soñarla, me dice lo mismo. Ella me decía, eh, haz de cuenta, bueno, no me no me hablaba como si yo le, como si ya, como si yo escuchara su voz, pero ella podía leer mi mente porque yo estaba en el sueño y cuando yo y yo me trasladaba ahí ese lugar. Obvio, no al lugar donde escarbamos, pero yo sabía que estaba en el rancho, en el sueño. Sí. Más no las cosas como estaban, pero yo sabía que estaba en, el, en ese lugar. Cuando yo me paro en ese lugar, en el sueño, y, y ella se me queda viendo de lejos, a mí me paraliza. Entonces yo le digo, ¿qué quieres esperar en el sueño? Pero obvio, no le hablé porque podía leer mi mente, es lo que yo así entendía, ¿verdad? Dijo, okay. te vengo a visitar porque tú eres parte de la familia, que esto que está aquí es heredada a la familia, obvio, omito mis apellidos, ¿verdad? Ok. Eh, mi, pertenezco a familias de la política en México, entonces hay mucha gente en mis cuida ¿verdad? Okay. Entonces se da cuenta que cuando ella me dice eso, y, y entonces dice, y te voy a visitar, dice, te, te voy a visitar en tu casa, entonces, bueno, pasa eso. Ese sueño yo lo traía toda una semana, toda la semana, hasta que yo me quedo dormido, fue como un... Era un domingo, yo recuerdo, porque mi familia... Siempre que se reunían, hacían como carne asada. Ese día siempre hacían algo. Sí. Entonces yo me quedo en la sala. Y en la sala, cuando ya todos están dormidos, eso ya venía haciendo... O sea, yo me dormí como a las 7 de la tarde. Okay. Me vine a despertar como a las 3 o 2 de la mañana para ir nada, a dormir a la recámara. Cuando yo me paro, estaba en la puerta. De ese personaje, así, lleno de lodo. Te lo puedo describir porque yo incluso pensé que se había metido a alguien. El mundo sobrenatural es muy, or es muy original. Es real Cuando tú sientes la vibra de algo espantoso, porque recuerda que en el mundo de las tinieblas de ahí viene el miedo. Okay. ¿sí? No sabían ustedes, de ahí viene el terror. Hay mucha gente que dice, no, que yo, que esto, que a mí no me importa. No, no saben. El terror, e incluso el aspecto de, de, de, la, de la mujer del exorcismo, realmente ese es un espíritu. O existe en el mundo de los reinos de las tinieblas, ese espíritu existe. No más que a alguien pensando o, o, o como te puedo decir como cuando alguien está diseñando o sea, alguien dibujó conforme a lo que venía a su mente pero es una inspiración diabólica a la mente del creador de esa película okay. por, lo mismo que te, por lo mismo que te digo que a mí me pasó cuando yo comencé a ser visitado por ese aspecto entonces ya reúno a mi familia a personas que no podía yo hablar mucho ¿por qué? porque mucha gente podía incluso hasta tomarlo a mal imagínate que sabes que en tu en, tu, en tus ranchos de tus padres hay oro, un ejemplo, ¿verdad? Llegan hasta matar. ¿Sí me explico? Ok. En, entonces, eh, eso, eso era lo que a nosotros nos detenía, de, y entonces cuando yo hablaba a mis hermanos, que tengo mis hermanos, te he comentaba al okay. principio, yo les decía, bueno, nos decimos carnal, ¿verdad? Carnal. es ¿qué crees? Dice, no, me tengo bastante miedo. Yo le decía, porque me visitó, y ya, ¿cómo la viste? No, igual, igual. Entonces, hace cuenta de esa época. Estás hablando del de rancho de esa época, yo me tardé como unos cuatro meses, pasaron como cuatro meses en que no, ya no nos veíamos y yo seguía, yo seguía teniendo eso en mi mente, pues, no la veía, más que el día que se me apareció en esa casa donde Andrés vivía. Pasaron, no sé si un año, cuando nosotros queremos volver a intentar a ir, y en el pozo, en el pozo, déjame platicarte esto que está espectacular, y está de terror, en el pozo donde nosotros habíamos excavado en vez de piedras, que, que encontrábamos como rocas, como de tamaño, vamos a decir, como de... No sé, no, no tan exagerado, ni la mitad de un carro, de un tamaño de un carro, pero eran rocas grandes, ¿verdad? Sí. Que si las quisieras abrazar, apenas las abrazabas. Entonces, en ese lugar, habían cajas abiertas de madera podrida. O sea, que realmente sí habían cosas. Sí había cosas. O sea, ¿Y, son... ¿Y quién las sacó? Sí, pues? Entonces, cuando nosotros... ¿Perdón? ¿Y quién las había sacado? No, no, no nunca, nunca supimos, porque nosotros cuando fuimos... Cuando nosotros nos vimos, vimos la misma profundidad, incluso cuando yo, yo sentí miedo porque, hey, nos van a matar, o sea, puede ser que alguien ande aquí, porque el rancho es muy grande, uh -huh. ese rancho es como, no, no, o sea, es como una hacienda, pero no hay casa, verdad es un rancho grande, donde se establecían los caballos, y según la historia dice, que yo he contado de mis propios padres, ahí se establecían en la época de la revolución, y según ahí se cuenta, que llegaron a pasar este no sé, Francisco Villa, o, o llegaban a contar personajes de renombre que llegaron a entrar a ese lugar sí. entonces, y según ahí dicen que ahí como fusilaron a mucha gente y escondían el oro sucedía eso, ¿verdad? que pasaban eso y, y yo te cuento esto porque verdaderamente, o sea, muchas veces nosotros creemos, o sea, hay más cosas que contarte pero lo que te quiero decir es que mucha gente os like, llega a creer que, que es fácil decir no, que hay oro ahí, no, o sea siempre opera algo malo Siempre opera algo malo Entonces, eh, y desde esa vez, bueno, cuando nosotros volvimos Que te digo que a mí se me apareció en mi casa Y pasó un año después que nos reunimos ¿Sí? Y que fuimos a ese lugar Estaban las cajas así como enterradas Entonces cuando nosotros bajamos Se veían como que estaban ya abiertas No encontramos nada, obvio, ni una moneda, ni nada Pero, pero cuántos, estaba todo abierto ¿A cuántos pero, metros ya, ya habían escarbado? Porque ustedes habían lo escarbado Lo mismo, haz de cuenta, bueno, cuando nosotros Cada vez que escarbamos, obvio, era una... una una, una, como, cómo te puedo decir, que apenas cabían tres personas lado la donde íbamos escarbando, íbamos a levantando la cubeta hacia arriba, y cada vez que íbamos escarbando encontrábamos piedras atravesadas, eh, no es fácil, o sea, no tener herramienta, traíamos un más, un cincel, o sea, nomás una persona, no era fácil, pero cuando alcanzábamos a remover algo y, y extraerla de ahí, tienes que picarla, o sea, así me explico, o sea, no era fácil, pero lo que alcanzábamos a remover hasta cuando nosotros dijimos, ¿sabes que aquí hay piedras? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que incluso un día antes había como llovido y, y tú sabes que se alcanza a ver el, eh, donde te limpia el agua las piedras picudas que salían de ahí. Sí. Entonces, Yo estoy testigo que cuando yo incluso también llegué a participar en bajar a, a, a sacar tierra, estaban los picos de piedra enormes. O sea, yo sabía que había piedras que no era fácilmente de remover. Pues cuando regresamos, en ese lugar, en esa altura porque yo me acuerdo muy bien que cuando yo bajo, pues se veían las raíces como de árboles, ¿no? Sí. En, hacia la orilla. Y yo me acuerdo que yo había colgado una, una, una bolsita para, como para la basura donde estábamos o tomábamos refresco. Entonces a mí me llegaba como a la rodilla esa, esa raíz donde yo había colgado la bolsa. Okay. Entonces, entonces yo me doy cuenta que verdaderamente era la misma distancia de profundidad donde estaban las piedras. Y exactamente ahí donde estaban las piedras, estaban los cajones hundidos sobre la tierra, pero abiertos de picos como si fueran dos cajones en, como en signo de A, pero adentro metidos entre la tierra, pero abiertos sí. como, que hay, como que los abres pero todavía la caja está profunda hacia abajo, yo vi la raíz okay. entonces ellos, y uno de mis hermanos el cual me su nombre y me, acuerdo que me decía dijo, no es posible aquí hay aquí habían rocas entonces yo le decía, sí, porque aquí está la la bolsa, o sea, todo estaba intacto, pero estaban abiertas. A veces son cosas que uno nunca lo va a poder explicar, ¿verdad? Nunca lo va a poder explicar. Entonces, pasaron los años, estoy hablando de que eso, después de que pasó eso, que fuimos a visitar, y como que siempre fue una, algo, y, o, y yo le decía a mis hermanos, es que nadie nos robó. Ahí solamente apareció eso, o a lo mejor no era para nosotros. Sí. No, que estaba en el terreno de mi papá, o sea, mi papá tuvo otra señora, ¿verdad? Y eran mis hermanos. No, que tú no sabes, a lo mejor esto, esto nos pertenecía porque estaba en el banco. Le digo, sí, le digo, pero bueno, pues si alguien se lo llevaría, se lo llevó y le digo, ahora tú explícame cómo apareció esa caja. Bueno, aquí te va lo, lo feo. Ese mismo hermano que yo te estoy platicando después recibió como un tratamiento cuando las personas los meten como más. Era un centro médico, pero obvio, venía siendo como un lugar donde meten a gente lunática. Porque mi medio hermano comenzó a a recibir ya sueños directamente de ese personaje. Entonces, a mí me daba mucho miedo en esa época, que te digo que a mí me, me llamaba, siempre me llamaba mucho la atención eh, todo lo que se lo ocultivo y todo eso. Pero cuando ya mi hermano comienza a recibir eh, es, esas visitas, él, pues a lo mejor son de carácter distintos. Yo sí. no sé si ustedes, o alguien que no esté escuchando en el público, a lo mejor se, se oye bien fácil. No, no, hombre, yo, yo no importa que a mí se me aparezca, a veces se oye fácil, pero no, porque esos espíritus son espíritus muy poderosos, al menos yo ahorita ya lo entiendo, antes no lo entendía, son espíritus de maldad que vienen desde el reino de las tinieblas muy fuertes, tienen un poder muy grande, y cuando, al grado que mi, mi, mi hermano padeció como de locura, a causa de lo que ya veía, y las pocas veces cuando a mí me llegó a decir aterrado, dijo que lo iba a matar en vida, que se lo iba a acabar en vida, y algo muy penoso, ¿verdad? Que, que les quiero platicar, mi hermano comenzó a padecer así como a llenarse de muchos piojos, muchos, ya no le cortaban el pelo, perdió peso, comenzaban a hacerse bastantes ojeras, lo llegué a ver en cama, lo llegué a ver hasta en pañales delegado, donde ahí lo tenían que prácticamente eh, ya no, ya comenzó a caer como en un ayuno forzoso porque él ya no comía. Entonces, eh, era algo muy triste y saber que eso, y luego, y, ah, bueno, y en una ocasión cuando yo voy y lo visito, yo conocí a una persona que él dice que él practicaba como liberación, ¿verdad? Y tú dijo, no, me vamos ahí, ¿qué vamos a hacer? le digo, no, no, digo, él tiene su mamá, él es mi hermano mío, le digo, tú tienes que hablar con ella, porque no que sea adulto, porque ahorita ya está en manos de gente experta como médico, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a visitarlo y, y, y yo como hermano comienzo a platicar con él, digo, no, hombre, carnal, pues, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacerle? O sea, él comenzó a padecer muy fuertes ataques de repente como epilépticos okay. en ese momento cuando él estaba en la cama él comienza a rebotar como cuando, así como, cuando, como si lo agarraran de los brazos y las piernas y comienza a rebotarse en la cama y yo me asusté mucho porque entonces cuando él comienza a rebotar comienza a carcajearse como en, con una risa así como de niño anciano ¿Cómo, y adulto ¿Cómo hacía esa risa? ¿Cómo era esa risa? ¿Se escucha? Sí, como, como, como, como cuando escuchas la película del exorcismo ¿verdad? O Entonces, sea, al mismo tiempo que se escuchaba la voz de un niño o un anciano adulto, se reía, o sea, se reía y... Al mismo madre, tiempo se escuchaba la voz de un viejito sí, de un niño y se sí, reía... así ah, como, de, a como de una niña, o un viejito, o sea, como de tres voces, lo que bueno, lo que quiero decir es que son tres voces, no sé si, si a la misma vez, vez se, se oyen tres cosas, ¿verdad? A, decir. a ver, tú haces que una es... voz y yo hago otra, aunque sea. Ver, ¿Cómo, cómo? Tú haces una de las voces, yo hago la otra. Para que más o menos... Sí, por, por ejemplo, que, que, que se, se reía, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, comenzaba así... ¡Ah! voy ah, no a matar Comenzaba a explicar eso de que lo quería matar en vida. Ajá. Y cuando comenzó, cuando comenzaba a gritar de que lo iba a matar en vida, y esas mismas voces al mismo tiempo lo en la cama. Sí. Era o sea, es como el exorcismo, porque, ¿el exorcista ¿vale? igualito que el exorcista? ¿Mande? ¿El igualito que el exorcista? No, no, no no, no, no, no que le evitara, no, la, la, el exorcista le evitó, no, no, eco, como cuando lo agarran de las manos y las piernas, como, como que hay algo fuerte en él que lo hacía rebotar, pero no, no, no le evitó, o sea, yo veía que él rebotaba, ¿verdad?, con mucha sí. violencia, porque yo veía como la cama se hundía, entonces, esto es algo muy feo, a lo mejor ahorita, pues lo podemos contar, pero vivirlo, vivirlo es algo horrible, porque sí. ves a tu propia sangre ver, sufriendo, ¿sí me explico?, entonces, cuando él gritaba que, que esa risa, burlona con esas voces decía lo voy a matar, lo voy a matar, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Entonces yo, yo pude ver en la mirada, haz de cuenta que cuando yo trataba, cuando yo comencé a hablar con él antes de que él rebotara en la cama, sí. yo le decía, ¿verdad? Yo le decía, carnal, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces yo veo la mirada, a mí me paralizó, como que en ese momento se posesiona y yo veo la mirada de esa mujer, porque yo recuerdo, a mí se me quedó penetrado en mi mente la misma mirada, entonces comenzó a rebotar y fue algo bien horrible, porque muchas veces cuando, si alguien no ha pasado por esto, no, no lo puede entender, ¿verdad? El poder satánico tan fuerte que se vive en ese momento, porque incluso eh, comenzaba a oler así como, como un olor, discúlpame la palabra, ¿verdad? Pero así sí. como excremento. Okay. Incluso yo le decía a la persona que estaba afuera que, me, que a mí me decía, no, es que no sea tu, sea tu hermano no tienes que esperar a que vengan los médicos para que él, porque de repente se porta violento. Sí. Entonces yo le decía a él, ¿verdad? Yo, huele mucho. Dijo, no, no se está haciendo, dice. Es un olor, dice que no lo podemos entender, pero desprendí un olor. Sí, de que te Toda guacareabas. Vida, ¿Vale? De que te guacareabas. Sí, sí, horrible. Horrible, no lo podía soportar porque era un olor y, y, y algo horrible. Ah, hoy por hoy, él no está muerto. Okay. El atacó, él prácticamente está en un tratamiento obvio, así lo decimos en familia pero sabemos que prácticamente él está, él perdió la noción pero okay. y, y está en el medicamento okay. y lo llevaron a Estados Unidos okay. entonces fue algo horrible porque yo sé que a causa de lo que te estoy contando o sea, el real, él padeció de eso él padeció de eso, o sea, eso se le metió y él comenzaba a hacer eso, ah bueno, una cosa de algo que también ya me estoy acordando él en una ocasión, yo también me acuerdo que una vez que fui, yo me acuerdo que cuando entramos, porque había una persona que estábamos pagando, o sea, de la familia del ¿verdad? de su mamá. Ajá. Entonces pagábamos para que lo cuidaran. Y yo recuerdo que escuché un azotón, así como cuando alguien, ¡pum! Oh, cuando se cae un cuerpo, ¿verdad? Ok. Entonces, un ranazo, y le, ¿no? le, le, mande Como un ranazo. Sí, como un ranazo, ¡pum! Que soy el cerebro. Sí. Entonces yo le digo, es mi hermano. Dijo, no, dijo, es que él... Él se sube por las paredes, oiga. ¡Oh, su! Yo sentí horrible. <risa> dice, él se sube por las paredes y, y dice, y luego se deja caer. Dice, ¿y, lo, y, lo, y cómo le hacen? ¿Por qué no lo amarran? Dijo, no. Lo hemos querido amarrar, pero se lleva la cama. Era una cama bien, bien, Oxlack. Era una cama de fierro, porque cuando nosotros llegamos a limpiar ahí, yo la llegué a, a ver, como esas que son como para los hospitales. Esa sí. cama pesaba, porque te, eh, o pesaba mucho, era una cama de fierro, que lo único que no pesaba era el colchón donde él lo tenían ahí, pero una, era una cama como médica, no sé si estoy correcto, voy a decir una cama médica, pero era un, una cama muy, como muy pesada, que pesaba demasiado, bueno, okay, se sí. si lo llevaban a amarrar, ¿Perdón? Metálica, de esas pesadas. Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, si llegaban, incluso yo llegué a, a subir fotografías al canal, porque yo llegué a tomar fotografías de que hay gente que no lo cree. Okay. En el canal La Oscura, la verdad, que es el canal de tu servidor, okay. yo llegué a subir fotografías ahí al canal. Entonces, esas fotografías, para que la gente se diera cuenta de que, o sea, que, pues, que no, no mentimos, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿cómo es posible que un ser humano flaco, delgado, levante una cama tan pesada porque lo amarraban con las mismas sí. cosas o cosas que lo amarraban? Bueno, dicen, dicen que él llegó a andar en el, en el, en el, en el techo, con la cama amarrada de una pierna y luego se dejaba caer, o sea como una araña, como una araña. Okay. Como el araña. entonces sí, entonces y cuando y, y es cierto porque tú uno lo veía, pero fíjense algo que yo me quedo bien sorprendido es que yo a mí nunca me agredió, entonces pero yo a lo mejor yo no yo no me yo no me yo no yo no me a las consecuencias porque era mi hermano, si ¿sí me explico? Meterte en un lugar donde volía excremento. Un lugar donde es una persona delgada con los ojos hundidos y, y algo bien curioso. Que a él, cuando él, dicen, llegaron a decir los doctores, porque yo creía que él traía como la barba grande, pero yo llegué a verle como pedazos, como de madera, como estillas entre la mejilla, como si le saliera madera del rostro. Se estaba convirtiendo, como, pedazos, en, cosa, como que estaba convirtiendo en árbol. No, no no en un árbol no en un árbol pero había algo que se le está como como palillos como los palillos para los dientes Ajá, tor como torcidos pero le salían como en vez del como en del, del le salían esos pedazos de, de, de, de como de, de, de madera salida entonces yo le decía al doctor que ¿qué era eso y oye se encajó algo dijo no dijo él está él, él, él dice el rostro de él no es el rostro de él dice, él está convirtiéndose en algo entonces era un aspecto o sea, horrible, ya no era ese, ese, ese, ese, ese hermano que yo había visto porque sus ojos estaban hundidos, delgados, los huesos saltados, se le hacían, luego incluso yo llegaba a sentirlo porque de alguna manera cuando lo ajustamos o lo mademos, yo sentía como unos huesos en la espalda que le salían, así como las posiciones como, no sé si te acuerdas de aquella película hace mucho que había una película que se llamaba Toby, que era un niño con alas, una película española, no o Argentina, no sé Toby, no. se llamaba Toby Ajá. incluso yo la busqué y que le salían como pelos o alas en la espalda y luego después el niño voló bueno, es una película que existe, ¿verdad? Okay. El Toby, el, bueno ah, yo cuando, cuando y en, en la misma sábana que, le, que les ponen como médicas, ¿verdad? porque él recibió tratamiento obvio, lo viste y todo eso se le notaba, se le notaba que atrás de la espalda como en la paleta, porque yo pensé que era la paleta traía así como unos huesos saltados pero fuera de lo normal Estoy hablando como cuando, te quebran, como cuando alguien se quiebra la pierna y, y se ve el hueso como que quiere salir. Ajá. Bueno, se le veía un hueso extra aparte en la espalda. Un aspecto horrible. Sí. Obvio, pues él comenzó a, a demacrarse, eh, su mal aliento, sus dientes, ya no, era, ya no le hacían, ya no le podían hacer un, un, un aseo personal. Sí, sí. Eh, llegó a, a orinarse. O sea, muchas cosas, muchas cosas muy horribles que llegué a ver a presenciar eh, la, la manera, o de repente o de repente cuando yo llegaba y que yo me sentaba con él, y todo comenzó de eso, de lo que te estoy contando él estaba sentado así en la cama, de repente, como una persona normal, cruzado de piernas yo le digo, oye, vengo a verte dijo, ¿y por, ¿por qué no? ¿por qué no has venido? yo dije, wow mi hermano, reaccionó reacción, ¿no? y yo, bueno, es que no había podido por esto por esto, dijo, no ¿por qué no habías venido al rancho? si sí. sí sabes bien que hace muchos años ustedes tuvieron que venir aquí, entonces como si fuera una persona en serio, yo llegué a platicar con una persona, entonces dije yo chale, o sea, no no creo que sea mi hermano verdad pues sabiendo que era mi hermano entonces yo le pues, comenzaba a hacer ¿se preguntas ¿se y bueno, y de qué parte, ¿se, esc perdón? ¿se escuchó como unas risas ahí donde está? ¿está con alguien? no, no, no, no. no aquí no ok, se escuchó como unas risas no, no, no, aquí no aquí no entonces estoy aquí en un cuarto solo, oscuro. <risa> bueno, okay. entonces, era algo así bien horrible. No, pero no, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Hay una ventana y un perro ladrando afuera. Ok. Pero, pero recuerdo, la bien clarito, que incluso cuando yo dije, ese no es mi hermano. Entonces le dije, ¿de qué estás hablando? Claro que si fuimos al rancho. Dijo, no. Dijo, ustedes nunca han ido ahí. Ustedes debieron haber ido desde hace, pero le hablaba a él como si... Entonces yo le decía... Bueno, ¿y de dónde vienes? Claro, ah, yo por cómo hacerle plática. Dije, este es un espíritu. Uh -huh. Pero no, o sea, había un personaje como incrustado en él. Entonces me decía, yo he estado, dice, yo tengo muchos años esperando en el mismo rancho que alguien viniera. Y nadie ha venido por mí. ¿Sabes lo que he es estado aquí? comienza a contar una historia de que estaba como él, como en un lugar, como trabajando, limpiando fierros. O sea, platicaba otras cosas. Y eso era lo más aterrador. Porque las personas comienzan a recibir como personalidades o cambios a causa de que no son ellos. No sé si tú has escuchado algo respecto en el cambio de personalidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces eso era lo que a mí más me, me, me impresionó de la forma en cómo él cambiaba de personalidad. O sea, entonces, primero, primero caso, estaba ¿verdad? normal, primero estaba normal y después... ¡Eh, te voy a sí, sí, sí. Y cosas así. sí. No, no, no, no, pero bueno, sí, obvio, porque a veces era muy agresivo, cuando yo ya veía que, eh, o sea, nunca, nunca pude sentirlo a él como él, él, él mismo, ¿sí me explico? O sea, sabíamos que algo había perdido la noción del tiempo, sí. entonces, pero, pero desde esa vez que te digo que recibía cambios de personal, o, o se posesionaba eso, uh -huh. entonces yo, por, por, por, por tener compasión de mi hermano, los doctores decían, no, usted no puede entrar, oiga, usted necesita cuidarse, mire, cuando él saliese así trate de no acercarse porque él muerde y, y tú veías el aspecto a lo mejor él, él era muy parecido entonces cuando yo lo, cuando si lo volvieses a ver si lo, es que acá se movió algo si lo vol, si lo ay, pues se me la piel. entonces si, si lo volvieses a ver te, te das cuenta de que no era ese aspecto de él sus ojos hundidos su, su, esos, esas cosas encajadas en la cara, eh, to, todo ya desalineado en su rostro, en su, en su boca, ya no se aseaba. O sea, era algo muy horrible, muy feo, pero prácticamente él perdió la noción del tiempo. Te quiero okay. contar esto, ¿verdad? Ok. Ok, bueno, pues una historia bien fuerte que sucedió, y todo por el tesoro que estaba ahí y el espíritu bueno, que, que estaba. Que sí, sí. Se... Sí, yo creo, yo creo la que sí, yo creo que sí, yo creo que todo sucedió de ahí, incluso la familia de él, que acuérdate que él viene siendo el medio hermano mío, pero la familia de él, de parte de su mamá, a nosotros nunca jamás, nu, nunca jamás este, nos, nos hablaron, porque obvio, ¿verdad? Porque nosotros, pero claro, él fue el que nos invitó a ir ahí, sí, nosotros sí. nunca lo llevamos, es lo que nosotros siempre le decíamos a, a, sus, a su familia, ¿verdad? Es que, nosotros, es que nosotros nunca lo llevamos. Él fue el que buscó eh, las cosas que se requerían para estar ahí, ¿verdad? Entonces, nunca nosotros sacamos nada. Era nuestro objetivo, ¿verdad? Porque se crea un sueño. Se crea un sueño de que vas a descubrir algo. Es una emoción. Pero a base de eso, él, él, él prácticamente... Eh, me pesa mucho decirlo, ¿verdad? Yo digo que perdió la noción, pero realmente quedó prácticamente lunático. No puede ser. Qué triste. Y por un fenómeno paranormal. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Porque yo, yo viví eso, ¿verdad? O sea, te digo que el hecho de... E incluso hay amigos que a mí me llegaron a decir... Dijo, si tú te hubieses... Según ellos, ¿verdad? Si tú te hubieses quedado viendo más tiempo a ese personaje, se te hubiese metido. Entonces dijo, pero tu hermano fue el que, el que lo recibió. Porque él comenzó a tener también sueños. Y, me, y, y a mí cuando me visitó, prácticamente que te digo que yo me acababa de levantar y lo vi en la puerta... Yo sabía que algo había entrado en la casa y desde ahí yo sentía algo malo, algo feo, o, te, o, o de repente dormía eh, en la noche, vamos a decir que 8 o 9 de la noche, y yo despertaba hasta las 5 de la tarde, o sea, yo dormía todo el día, hasta las 5 de la tarde, eso me pasaron como tres ocasiones, y me despertaba y, y, y yo le decía a mi familia, oye, ¿por qué me dejaste dormir? Pues, Entonces yo decía... ¿Cuántas horas dormí? No, dijo, es que nosotros estamos muy... O había gente, en la tercera ocasión que pasó, había gente en el cuarto porque pensaban que yo ya estaba, o sea, no muerto, pero o sea, no, me, no reaccionaba, ¿verdad? Okay. Entonces, yo había gente extraña, y dijo, no, es que tú despiertas, tú te quedas privado, te estamos mueve y mueve. Incluso dicen que cuando yo estaba dormido, a mí en el dedo del pie me encajaban agujas para saber... Como, como provocándome que me despertara. Estás hablando de que eso eran las 10 de la mañana cuando, lo, cuando hacían eso. Entonces, había muchos cambios. Había muchas cosas o se perdían las cosas. Yo dejaba unas llaves en un lugar y ya no estaban. Desaparecían como si alguien se hubiese metido. Y este, o, no, o habían cosas que simplemente no encontrábamos. Entonces, yo siento que sí existen esas cosas. O la, ok que sí, como que si sí es un cambio, algo malo que de repente sale de ahí o por querer buscar eso, sí. llega, o, o, o según también cuentan verdad mis, mis, mi, mi familia, ¿verdad? Okay. Que ellos dicen que ahí en ese lugar llegaron a matar a mucha gente. La revolución en aquella época en México, llegaron a matar a mucha gente precisamente en ese lugar y que eso es lo que se demanda. O sea, las almas de mucha gente inocente no inocentes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho que nos haya contado esta historia y bueno, por fin se pudo la llamada telefónica, había llamado, sí, pero sí, ahora... Qué yo emoción, Osla, no qué emoción, qué emoción, eh, te lo digo sinceramente, siempre te sigo, eh, siempre te escucho o algo, y, y que nos leas un comentario, y se lo digo a todos los que nos están escuchando. Cuando Oslack nos, nos escucha, <ríe> nos sentimos, en serio, cuando dice, ah, aquí está fulanito de tal, saludos, wow, me siento, ahorita me siento más halagado porque no me recibes en una llamada, muchas gracias, Oslack. No, gracias a ustedes por, por contarnos estas historias bien interesantes y tan fuertes como la que tiene, pues en algún otro momento, si tiene otras historias, pues podemos también charlar. Sí, en sí, otra sí claro transición. que sí, claro que sí, después te voy a decir, si un día nos, nos abres el espacio. Te quiero contar algo de que, de que te digo que yo me comencé a envolver mucho. Después de esto, quizás a mí me mal aconsejaron no, que pierdes el miedo. Yo llegué a tener contacto con gente famosa o, con los, o gente del medio, gente del medio. No sé si tú te acuerdas de aquel personaje que se llamaba, que trabajaba en, en no sé, no, no quiero mentir, porque no sé si es en Televisa, pero era, a Odisea Burbujas tenía un personaje que se llamaba Pistachón. Okay. Es, es, ese, ese personaje, el señor de ahí practicó muchos años en, en la brujería. Yo lo llegué a conocer en el ámbito del, del movimiento satánico. Okay. Ese señor, no sé si alguien sepa, ¿verdad? Pero ese señor yo lo conocí en persona. A él lo desaparecieron. A él lo llegaron a desaparecer. Porque él se convirtió al cristianismo y él comenzó a hablar sobre el, todos los artistas que, que incluso él llegó a contar la, cuando estuvo en un lugar, cuando con esta la señora, esa... Eh, Tatiana, Tatiana, este, practicó el ocultismo, o sea, yo llegué a conocer ah, gente. Pues, este, que... en, en otra transmisión estaría padrísimo que nos platicara esas cosas de ah, los artistas famosos. Sí, que sí, sí, inmiscuidos sí, en sí sectos, yo, yo he convivido, es... yo llegué a convivir con ellos, Órale. porque, por, por causa de mi familia, pero yo me envolví en eso, ¿verdad? Okay, pues eso estaría interesante que nos platicara en otra llamada, ese sería un buen tema. Claro que sí, Osla, no, muchas gracias, Osla, gracias por recibir mi llamada. Entonces estamos pendientes y de la otra semana yo creo, ojalá pueda llamarme sí, o claro, manda sí. un mensajito ahí. Cuenta con, el, con ello, yo, yo, yo les digo cómo, cómo lo conocí y qué hicimos, ¿verdad? ¿Qué se practicó? ¿Qué se hacía? Sí, claro que sí, cuenta con ello. Cuéntate, claro. eh, quiero entrar al chat ahorita para mandarte un saludo ahí. Órale, muchísimas gracias, un abrazote. Gracias, una, un abrazo, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Pues ahí tuvimos la historia de este fantasma que, que cuidaba un tesoro. Y que terminó haciendo todas esas cosas tan terribles. Eh, sí, señor Raúl Martínez, que me manda 10 dólares. Saludos. Algún día me animo a llamar y contar sobre unos sueños repetidos con la llorona que duraron años. Llámame, mi hermano. Llámame y cuéntame esos sueños con la llorona que duraron años. ¿Qué te decía la llorona? ¿Qué pasó ahí? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Hola, hola. Este, ¿Eres el, Antes que nada, ¿eres quería, el violador? Quería, eh, antes de empezar mi historia, quería decirte que pues ya por fin pude comunicarme contigo. Ajá. este ya Tiene mucho tiempo que este, quise ya contarte mi historia y por fin se pudo. De hecho, yo te sigo desde 2008. Sí. este He visto tu, tu proceso, he visto también tu, tus éxitos, he visto tus polémicas este y cada vez que yo tengo la oportunidad de escuchar algunos de tus documentales o algunos de tus videos, sí. siempre eh, miro aquel me miro a mí mismo, como aquel niño curioso, de que siempre le, uh -huh. le gustaban las, las leyendas. Sí, sí, ya, o sea, te, te ve reflejado en, en lo que a mí también me gusta, ¿no? Que es todo este tema paranormal. Hola, hola. ¿Te escuchas? Ahí, ahí te escuchamos bien. ver, ah, okay. ah. por ejemplo, yo, yo vi, por ejemplo, por la, el, la polémica de, de, ¿cómo se llama?, de es rostro, déjame Maussan, este, eh, como de marginal al medio también, bueno, uh -huh. pero eso ya es pasado, ¿no? Sí. Este, la cuestión está en que yo la verdad no sé eh, muy bien, porque eso ya es más personal, qué es lo que te pasa, pero me gustaría decirte algo sincero, uh -huh. y que creo yo que te podría yo ayudar antes, de, después de contarte mi historia. Bueno, esta historia no es eh, no, no es mía es de, es de mi familia. Okay. familia por parte de mi papá que ellos son de, de Oaxaca y ellos este, pues vienen de una familia humilde vienen de una familia en la que pues sí tienen, tenían escasos recursos mis abuelos ¿no? ¿Sí? Pero a pesar este, supieron hacer las cosas, la lucharon y sacaron adelante a sus hijos. La cuestión está en que mi abuelo fue el que construyó una casa. Ajá. La casa, esa, esa casa, este, pues está hecho creo que de, no de un material creo que de adobe, no sé, por de hecho el, el tejado es de, ¿cómo se llama? De, de, de no me acuerdo, pero, no sé, es de barro, no sé, la cosa es sí que es muy rústico, ¿no? okay Entonces, este, esa casa, pues ahí crecieron todos mis tíos, mis tíos eran como siete hermanos. Sí. Eran dos, este, dos mujeres y... y y bueno, la cuestión está que una de ellas, cuando dice que estaba estudiando en la preparatoria, y se, posía, se ponía mucho a, a jugar la Ouija, y dice que generalmente lo hacía en las tardes después de que venía de la escuela. Y mi, mi, y mi tía cuenta, bueno, contado porque lamentablemente ya tiene como dos tres años, sí. que este, falleció, y ella nos contó que mi, mi otra tía, o sea, su hermana, Dice que en las tardes siempre se ponía a jugar a la Ouija, le preguntaba cosas del examen que iban a, a venir. Le preguntaba, por ejemplo, a, a, del futuro, de qué le iba a deparar ella en el futuro, qué iba a hacer. La cuestión está que era muy cotidiano, era muy regular cuando ella jugaba a la Ouija. El tiempo pasó y pues este, mi tía que ahorita está trabajando en un gobierno, de hecho está, no quiero dar más detalles, ¿verdad? pero está en, en Querétaro me parece este es funcionario es, es una persona exitosa no okay. la cuestión está que ajá este me rentaron mi, mi abuelo rentó uno de los cuartos donde donde vivía ahí mi mi tía okay. pues, la cuestión está en que dice que en esa habitación pasan ciertas cosas ¿no? y y esas ciertas cosas no solamente nos consta a, a los primos a, sino a la familia sino que también a las personas que han rentado en esa, en eso concretamente en esa habitación. Okay. Yo he visto cosas, he visto este, por mi cuenta, mira, yo, yo la verdad, yo no, no, no es de que no creía en esas cosas, porque yo siempre supe que existían ciertas cosas, ¿no? La cuestión está en que ahí, en, en esa habitación, las personas que rentaban, porque mi abuelo rentaba ahí, que las parejas con niños, pues simplemente, personas que rentaban, uh -huh. siempre decían que si no miraban a otros niños, porque una vez contaron que una familia tenía un, un niño, una niña, que le decían, mamá, mamá, papá, ¿puedo jugar con ese niño? Y resulta que pues en la casa no había nada. Pues, o sea, mis primos no estaban en, en, ese, en esos momentos. En otra ocasión, o, o otras personas este, decían que a veces miraban como manchas de sangre o a veces me decían que también como que les hacía un poco pesado no uh -huh. y pues mi abuelo siguió rentando ahí no sé por cuánto, por cuánto tiempo rentó ahí este en Oaxaca es la, la capital ahí está, ahí está su tu casa de mi abuelo okay. este me gustaría enseñarte fotos fíjate de verdad este pero bueno ahí quizás te lo mande por WhatsApp okay. y y bueno la cuestión está en que eh, ahí mi, mi, mi primo ya después de que ya mi abuelo dejó de rentar, ahí mi, mi primo le gustaba mucho este, este practicar y ensayar la batería porque se volvió músico okay. y, y este pero mientras, mientras mi, mi primo se, ahí estaba con su batería y sus amigos este, ensayando cuando no lo hacía, pues simplemente estaban ahí ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí hacía, ahí hacía cosas este, de ocio, ¿no? Ahí este te sentaba, te acostaba, sí. nada más para, para meditar, no o sé. Sea, la cuestión es que yo a veces me iba con mi primo a hablar de otras cosas. Okay. Y yo me acuerdo perfectamente que había un balón de fútbol, un, un balón de fútbol de, de verdad, pues o sea, no de plástico, eso de que valen cinco pesos sino de, de verdad. Okay. Y yo mire, o sea, yo miré, mira, de verdad, mire que el balón hizo una especie de, de, de giro, pero no un giro de sobre su propio eje, sino que fue más bien como, como un giro, este, haciendo un círculo. Okay. Pero fue rápido, fue muy rápido. Solito, solito eh, lo hizo. Es, exacto, exacto. Y que hasta yo le dije a mi primo, mira, mira, ahí, mira. Y este, y mi primo, pues como estaba ahí, este, con su Game Boy, me acuerdo, no lo miró, y, no, y esa no fue la única ocasión en que yo me di cuenta que en, en ese cuartito, en concreto, pasan cosas muy densas. Mi hermana, por ejemplo, cada vez que entraba a ese cuarto, en que sentía como que había una presencia, okay. en la que como, que como que la observaba, pero nunca miraba qué cosa era, solamente sentía como que alguien observaba, pero era una uh -uh. mirada muy pesada, ¿no? Okay. Y en otra ocasión, en otra ocasión, mis primos compraron un, un, un perrito y ese perrito pues era un cachorrito casi recién nacido y yo miré cómo, cómo fue creciendo ese perro y ese perrito estaba, estaba sano y nunca se habló de la familia que tenía una enfermedad ni nada de eso y el perrito fue creciendo y lo utilizaba mucho para cuidar la casa okay. y, y este, pero resulta que que no le gustaba que el perrito estuviera por, por algunas zonas de la casa, pues, porque hacía sus necesidades, entonces, este, dijeron mis tíos que lo iban a poner en ese cuartito, hasta le pusieron un colchón. Y okay. la cuestión está que ese perro, a pesar de que tenía un colchón, y, y por lo que veo vivía bien el, el perrito, no le gustaba estar ahí en esa habitación, de hecho, tenían que obligarlo a, a, a que se metiera a, esa, a, esa, a ese cuarto. Y tanto fue que no quería el perro que cuando lo arrastraban de su polla, el sí. perro este, hacía fuerza, se rehusaba sí, sí. y hasta arrastraba las patas. No quería meterse. Que no quería. Exacto. Y bueno, voy a decir las cosas que orden me acuerdo, ¿no? Sí. Después, en otra ocasión, mi hermana, este, cada vez que iba a ir para, para, para ir al baño, porque tenía que pasar por un pasillo, okay. dice que ah, en ese pasillo estaba de un lado del cuarto, este, y el perro dice que pues a veces como que le ladraba a mi hermana pero mi hermana se quedaba así atónita porque no miraba que, que los ladridos los ladridos fueran hacia ella sino que sino que a, a, a algo que estaba al lado de ella entonces mi hermana siempre se quedaba como qué onda no dice que el perro en una ocasión como que le se, se le saltó encima de mi hermana pero okay. no hacia ella sino a algo que estaba al lado okay. entonces el perro como era muy juguetón dice que empezó a, a, a dar vueltas y empezaba así como que si estuviera jugando con alguien. Y este, entonces mi hermano dice que sí, dentro ahí, sí, entró un escalofrío. Sí. Y entonces mi hermana a partir de allí, como que eh, ya no quería ya pues pasar por ese pasillo, ¿no? Pero era casi obligatorio, entonces a veces iba acompañada o le decía a, a, <coughs> a, a mi tío que si la maña va a ir allá, ¿no? Sí. A ella por ese pasillo. Eso fue una de las cosas. Que yo a mí me consta que yo lo viví, que yo lo vi, y, este, y pues mira, a, mi, a mi familia le pasó. En otra ocasión, mi, mi mamá, que es este, muy, muy, muy religiosa, siempre decía, y hasta la fecha lo dice, de que aquellas personas que les pasan ciertas cosas, según ella, es porque se portan mal, y ven ese tipo de cosas, aquellas personas que se portan bien, okay. es, eh, pues no le pasan no le pasan esas cosas porque según está protegida por por los ángeles o por sí, Dios sí. pero aquí te viene lo aquí te viene lo okay. una vez este mi madrillo y yo por ese pasillo porque al lado de, la, de esa habitación estaba la, vida, la la otra habitación donde estaba el cuarto de mi papá okay. es donde se dormía mi papá okay. entonces era, digamos, era digamos, que tenemos que atravesar este, ese pasillo mi mamá estaba adelante de mí cuando de repente algo, no sé cómo interpretarlo, pero yo así lo interpreto, era como un ser, como, como si fuera un conejo, pero no un, un, un conejo, un animal, no, porque no saltaba como conejo, se movía rápidamente y era como, como si fuera luz, era como si, era, era, tenía forma de conejo, pero no era conejo, o sea, no sé cómo explicarlo, sino que brillaba. Mi, mi madre estaba delante de mí y me dijo, mira, mira, mira, mira, mira, porque pasó esta de ella. Y yo también lo vi, sino que por una estrella. O sea, era como un animal que andaba brincando, pero no era un conejo. No, no, no brincaba. O sea, yo lo interpreté por el tamaño y por, por lo blanco, pero ver, él no, no era un blanco, sino que brillaba era ese, esa criatura. no Yo lo interpreté como como para describirlo pues, de alguna manera, o sea, pero no era. ¿Estaba peludo? ¿Estaba peludo? No, no se alcanzó a ver, pero era algo brillante. Es que no sé cómo decirlo. La cosa es de que este mi madre, que, y yo y me aprender le dije, dije, mamá, que no se te olvide este día que tú y yo me miramos algo acá, y luego para que no digas que tú no crees en esas cosas, o que no, que no ves esas cosas. Entonces, a en partir de ese momento, yo siempre les, les, les recuerdo de vez en cuando, ¿no? Eh, lo que vimos. Bueno, eso es lo mejor que vimos. Otra, otra situación fue, este, ya cuando la, la, los últimos días del, del perro, te digo que eh, adoptaron ahí en, en la familia, que bueno, que estaban ahí, este, el perro de repente empezaba mucho a jadear. Y sea, el perro ya no se dormía en el cuarto se dormía al lado opuesto del cuarto, de hecho no entraba ni se asomaba ahí y el, uno de los días finales del perro yo lo vi, yo todavía tuve la oportunidad porque yo soy, yo soy de Chiapas mi familia es de Oaxaca, entonces cada vacaciones íbamos para allá y pues me gustaba ir con mis abuelos no y más sobre, él, porque eran de vacaciones largas, pues son las de julio entonces yo me acuerdo perfectamente que era un julio en el mes de julio donde... Nos hablamos mucho tiempo allá con mis abuelos Y yo miraba y me gustaba mucho Interactuar con el perro Porque pues mi familia de aquí Era persona alérgica Entonces yo como me gusta mucho De hecho yo soy de profesión biólogo De hecho yo soy biólogo No tiene mucho que terminar la carrera de biología okay. Entonces amo mucho los animales y, okay. y este Y me acuerdo que pues yo Me gustaba mucho jugar con el perro Pero yo miré el perro ya muy Como que muy tristón, muy o sea... Ya, no, cuando, ¿Ya cuando se ponen bien. tristes es que uno se va a morir? ¿Ya cuando uno está triste es porque se va a morir? Eh, sí, pero yo no sabía en ese momento. Y es que mira, daba ciertas señales. O sea, uno es que ya no tenía esa energía juguet juguetona. Sí. Otra, porque pues, estaba su cabeza muy decaída. Y otra porque el perro ya no quería comer. De hecho, el perro, yo noté que su columna, algo estaba mal, digamos que estaba chueca. Y yo mm -hmm. le dije, y yo le dije a, a mi tía, la que por cierto jugaba güey. este porque también ella venía en, en, en, ahí con, a ver a sus papás, entonces yo le dije, mire tía, algo tiene el Toby, porque no se mueve, está todo, todo el día echado, no quiere jugar, no quiere nada, no está bien, déjalo, está, está tranquilo, además quiere de, descansar, no tía, le digo, no, lo bien, va a ver. Y efectivamente el perro tenía la columna chuca. ¿verdad? Y posteriormente cuando llama me me salí de bueno ya nos de porque de, se terminaron las vacaciones me enteré por medio de mis primos que dice que lo fueron a, a la vez fueron a, fueron a la veterinaria hicieron la área, y la, de, de Graciela, y dijeron que efectivamente la columna estaba estaba en forma de eso o sea yo me pongo a pensar qué se fracturó o se cayó según mis primos dijeron que no que, que tampoco hizo, otros dicen que a lo mejor porque le dieron de comer una pizza que también por eso le afectó, porque supuestamente los perros no comen pizza. bueno, hay, hay, hay muchas teorías, ¿no? Okay, Entonces, okay. El, perro, el perro ya no, ya no, ya no, este, ya no, ya no, la ya vivió. no, ya se, se no. Se murió, sí. Pero sí. El, perro, el perro nunca quiso entrar a ese cual Sí, sí, ahora, Ajá. Ahora, mi, mi padre, que es una persona muy fea, muy culta, porque pues él siempre le ha gustado mucho leer libros y... Y te, te platicaría cosas más todas de él Pero como estamos en, en algo público sí, no puedo dar más sí, aparte estamos de rápido Ajá. Entonces, este Él contó, contó Que dice que desde, desde que Esa casa existe Desde que lo construyó Este Pues dice que Que Que, que pues, en, en, Pero no, si hablo tan bajo Es que quiero parte Quieres estar. Entonces dice que. estar. Que dice que cuando él era niño. Dice que en esa casa había a veces cierta energía. Porque él recuerda que él recuerda que dice que en una ocasión él fue a. a espera, espera, espera, espera, espera. más dame tres segundos. perdón entonces que, que iban a despertar a mi entonces este dice que en una ocasión mi, mi, mi, mi papá cuando tenía que será unos 14 años dice que iba rumbo a la casa y iba llegando a la casa en ese tiempo mi papá tenía dos perros uno que se llamaba tiburón y otro que se llamaba ballena la cuestión está que que se llamaba tiburón dice que a veces este, pues era el, el, el que más no le gustaba juguetería sino que era el más serio, ¿no? Y en de la, la ballena mm. era una hembra y le gustaba mucho jugar. La cuestión está que dice que cuando él entró a la casa, dice que el perro, el tiburón, se le erizaron los pelos de aquí de loma. Okay. ¿Sí me escucha? Ah, sí, me escuché. Sí, sí, este, entonces, que se, se que le erizaban que... los pelos, ajá. que se le erizaban los pelos, hasta ahí escuché. Ah, ajá, y dice que el, mi papá se extrañó. Dice que, este, igual dice que el perro lo pues, escuchaba mirando muy muy muy muy, muy, muy, muy, muy, muy pero a la vez dice que la mirada no iba hacia él, sino iba en la parte de, de algo detrás de él. Entonces dice que el perro se le lanza, se hacia él, y se le lanza, entonces dice, dice que el perro como que empezó a, a, a pelear, así como que se estuviera peleando con alguien. Y este, dice que fue forcejeaba. entonces... Mi abuela, dice que este, mi abuela, no sé si también mi abuela puede ser un testigo, de, de, de, de, de esa una no muy, muy terrorífica. Dice que el, el, el perro, pues, eh, empezaba a ir no sé cuánto tiempo duró, si cinco minutos o diez minutos, pero después de que pasó eso, dice que mi papá le tuvo un, un. ¿Cómo se dice cuando tienes una sensación en el pecho de, de mucho asombro? No sé cómo decir Una erección. No, tampoco, no, no, no, este, eh, tiene de, como que de palpitación, de, porque estás muy asustado, ¿no? Ah, una, una, taquicardia. Algo así, entonces, este, dice que, pues, asombra dice que casi, casi procuraron a lo mejor, este, no decir nada, y bueno, al día siguiente dice que el perro, al día siguiente dice que el, el, el perro ya no, ya no podía comer, estaba muy cabezado también Porque, se empezó a enfermar vale. ah, también, vale. se, también se empezó a enfermar sí dice que el perro este ya no quería comer de hecho mi papá dice que le daba de comer hasta, el, hasta en, un, en un pequeño jícara le asomaba agua dice que no y la lengua lo tenía ya afuera dice que estaba morado de, su, de algunos de sus ojos y sabía que mi papá iba a morir entonces mi abuela dice que le dijo al, al, al perro le dijo no, ah, mi tiburón, yo la verdad no quiero que te vayas a morir aquí. Sí. Y como era un perro obediente, el perro se salió de la casa y nunca más. Luego, se fue a morir. A se fue a morir por otro lado, el tiburón. Exacto, Exacto. okay Ahorita, ahorita el, el, este, mi papá, pues sí, quiere en, en esas cosas. Yo, yo, yo, a mí me han pasado ciertas cosas, ¿no? Sí. Este, y, y, y bueno, te puedo decir muchas cosas, no solamente mías, sino lo que le ha pasado a mi familia, mi mi, mi, mi, este, mi hermana sí, a lo mejor algo similar okay. que, que, que, que que puede estar relacionado con tu caso. Okay. Bueno, en ciertos puntos que por eso le digo para para no ser lo tan largo. Yo sé que tú todos tenemos una lucha, ¿no? Este ya sea mental, espiritual. Sí, yo tenía una mi abuelita. Con, ajá. Mi, mi consejo, mi consejo y de corazón, te lo digo, o sea, porque yo te, te digo de 2008, que no solamente busques el conocimiento, es, esa inquietud de saber cosas más allá, ¿no? Sino que también te fortalezcas en, en lo espiritual. Yo no, yo no te voy a decir de gente de, de, que, que, que si te metes en qué resto no. Que en lo espiritual, ya está en ti, ¿no? Este, este pues, desarrollar ese lado, ¿no? espiritual. Sí. Pero siento yo que sí tienes que fortalecer porque pues es que a veces te metes en, en ciertos temas, ¿no? Pues sí, la verdad, la verdad mi respeto. En, hay algunas cosas que yo no, no me gusta ver ciertos directos tuyos, uh -huh. que no voy a decir cuáles, uh -huh. pero que están muy fuertes y digo no, no, no, definitivamente no, no voy a ver esto de y pues mejor lo obvio Ahorita sea, por ejemplo que sea yo este este destacar mi tema, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que me gustan los temas también de los paranormales, todas las sí. cosas, pero hay unos ciertos temas que también pasan al diario que no no prefiero verlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo te quería contar. Gracias. Que aquí a, un, a un seguidor, a una persona que desde 2008, que sí. Muchas gracias, y que, y que siempre que te veo, veo veo aquel niño <ríe> también inquieto, curioso y que, y que veo que nunca se te ha apagado esa llama de, de saber conocer, de saberles, de, de, de conocer estos temas, de estos, o sea, la verdad te es que felicito, y, y desde que estuve este, viendo de que estabas también en relación con Cristóbal con Chávez, has, este, has escrito, su, bueno, sus libros, que te ha sido de viajes la verdad, me llena de alegría. Gracias, gracias. Sí, pero, pero de corazón te lo digo, mira, no, no quiero ser tan largo, ¿no? pero este porque quisiera contarte más cosas pero sí en otra transmisión en otra transmisión y, sí ajá, pero bueno me da mucho gusto escuchar este, este que me hayas aceptado la llamada y bueno este dios te bendiga y y delos a la, a, la, a tu audiencia y gracias por escucharnos por gracias te mando un abrazo mi hermano y ojalá vuelvas a llamarnos en alguna otra claro, transmisión claro que sí claro que sí saludos gracias saludos Bye. Bueno, ahí tenemos la historia de varios perritos, ¿no? Primero era un perrito chiquito, luego era tiburón, luego era ballena y, y un conejo, un, un, un conejo extraño. ¿no? Fue, fueron varias historias juntas. Entonces, eh, sí, así fue. Eh, todavía recibo otra llamada, todavía porque, de veras, ¿dónde están los superchats, gente? ¿Dónde hay superchats? No veo superchats. Écheme la mano con los superchats, por favor. Y, y vamos a ver si tenemos una llamada más. Eh, para que a ver qué nos cuentan. Si no, pues estaríamos llegando al final de esta transmisión. Pero eh, mañana tenemos, tenemos nuestro amigo que nos va a platicar sobre... Eh, sobre Mañana, física cuántica. Bueno, Hola buenas noches quién habla? Física cuántica buenas noches. Hola habla. ¿Quién habla? ¿Quién habla buenas noches? Hola. Este Veracruz. Desde Veracruz. Sí, ya te he hablado en varias ocasiones. Doctor. Ah, mi hermano, pues bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, aquí aventándome la historia de la saga de los perritos. <risa> Estuvo <risa> <Muy> larga. La saga de los perritos. Ok, ok. Este, pues qué bueno que estás otra vez haciendo las transmisiones para que te contemos nuestras historias. Sí. Este, tengo unas historias, pero me llamó la atención algo. Sí. Eh, me di cuenta que hace unas dos, tres transmisiones Tú invitaste a una persona uh -huh. que dijo que era, me parece, guardia vecinal Algo así este, esta, esta, Sí, esta persona te contó que había visto unas, unos sapos en unas esferas Creo que eran estas ah, sí, sí, sí, me acuerdo, sí Okay. y luego vi, y luego hace días hiciste también una, una transmisión con un colombiano que te contó el del caso de un campesino que cayó una esfera en su campo algo así no sí sí también yo me acordé cuando él me estaba platicando eso yo me acordé del del otro chico de Querétaro que dijo que habían unas ranas en unas esferas ah pues sí no sé si te acuerdas que yo te conté la historia que me contó un campesino de por acá también que tan que más o menos va por ahí la cosa te la vuelvo a contar para que, este, para que la escuchen otra vez. A ver. Va, va, sí. Es, esta persona me contó que ya ves que ellos, pues, como son campesinos, siempre andan madrugando para ver el ganado, cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, le tocó ordeñar este, a las vacas, eran como las 5 de la mañana. Estaba con otro, con otro colega cuando de repente dice que, que se bajó una esfera. Una esfera así como la que ellos, las que nuestros anteriores invitados estaban contando igual, transparente. Pero esta esfera bajó poquito a poquito. Era como del tamaño de una persona totalmente esférica este, el objeto. Uh -huh. Y cuando bajó, cuando bajó en el pastizal dice que le salieron como unas patitas. Unas patitas, o sea que era, era como un objeto orgánico. Pues. Ok. Y esa esfera estuvo dándole vuelta al ganado, estuvo estuvo dándole vueltas a, a los partizales, sí. pero no había no había notado creo lo que estaba ahí dentro del techo con lo que fue que tenía mm. el sujeto no había notado a las personas que estaban ordenando la casa ahí okay. total que cuando ellos se dieron cuenta y se acercaron esa cosa como que hizo un zoom, con un zumbido así mmm, mm. y se fue okay y, y se fue. Y, y digo, bueno, ¿cómo es que hay tanta concordancia? Entonces, ¿qué clase de seres? O tal vez, o son, lo, ¿son lo mismo? O algo hay por ahí, porque si son, siempre son esferas las que, las que ven. De hecho, las que luego graba este Jaime Monsán también siempre se ven esferas en el cielo. Sí. Y yo diría, yo diría, porque mucha gente luego, que nos ponemos a platicar y así, tu papá, por ejemplo, es muy fanático del extraterrestre. Sí. Uy, uh, te ha aventado tantos documentales de, de History Channel, de los eh, indígenas eh, ancestrales. Sí. Este, y quería, quería este, que lo contactaran, ¿no? y digo, digo, papá, mire, lo que pasa es que yo siento que no todos son amigables. Y, y me doy cuenta que con, con eso que pasó con las esferas, yo digo que siento que tal vez esos no son buenos. Sí. O sea, son esferas iguales a los que platicaron, ¿no? Nosotros este, sí. invitados. Oye, ¿tú eres de qué parte de Veracruz? Soy de un, de un pueblo de acá, de, de Tlacotalpa. Tlacotalpan, Veracruz, ¿eso se encuentra al norte o al sur de, de Veracruz? Estamos al sur. ¿Al sur, sí. cerca de Tabasco? Eh, no, porque ahí sería Tlacotalpan. Digamos que estamos en el centro, en el centro podría decir. Ah, cerca, no sé. de Córdoba. cerca de Córdoba y Orizaba. Ah, ya, ya, ya, Sí, sí, sí. De cer cerca de Córdoba y Orizaba. Para ir a Tabasco, ah, sí. ¿hay una carretera sobre, sobre Veracruz nada más? Eh, sí, sí, claro que sí. Este, pues es la de Coatzacoalcos, ¿no? La de Coatzacoalcos. Sí, porque está ahí sí están más pegadas. Coatzacoalcos, Tabasco, sí, está, está más cerca. Ah, bueno. Eso es al sur, pero ya eso ya es muy al sur. Sí. Ya sería ya, súper al sur, ¿no? Nosotros ah. estamos más como en el centro. Ya. Lo que es Jalapa, Jalapa, Córdoba, Oristaba, Placotalpa, Placotalpa, no Placotalpa, todos esos lugares que, están, que estamos al centro. Ok. Bueno, estaría, estaría. Bueno, es que estaba imaginando nada más un camino. Pero está muy bien, mi hermano. Qué bueno que me platicara sobre esta otra esfera también. Uh -huh sí fue muy parecida a lo que nos contaron nuestros otros invitados. Pues mira, que, que ya hablando de la zona de acá de Veracruz, si quieres, te puedo, les puedo contar una historia tradicional de esta zona y una historia que le pasó a mi tío también. A, si ver, y, si a, lo a ver, cuéntame, cuéntame la historia, pero fuerte sí, para sí, que escuchemos. Sí, claro que sí, y, y también para que si tú quisieras agregarla al, al libro ese de los que dice que vas a hacer. Ah, súper. Claro que sí, a ver, cuéntame. ¿Has escuchado hablar de la cochina con sueco? ¿La cochina de mi quién? La cochina con sueco. Ah, la puerca, la puerca con zapatos. Ándale, ¿se ¿sí escuchado hablar? Pues, a una en un table que se llamaba La Sota de Haces, sí le decíamos ahí la, la, la, la, co la, co la cochina con zancos. Era eh, una no, pues, gordita, eh. de diez 10 pesos era la bailada, entonces pues ya, ya queda pues, bailar con la cochina con zancos. No, este, acá sí hay una leyenda que, se, que, es, que es de la cochina con suecos. Ah. Se dice, pues, sí, sí, con suecos, con zapatos suecos, pues, allá de Suecia, creo, de esos que son de madera, no que suenan. Ah, ya, ya, ya, ya, ok. ¿Hay una porcina con suecos, entonces? Es una leyenda muy famosa de estos rumbos de hecho bastante famoso. A ver, cuéntame la porcina con suecos. Pues mira, mi tío este, Beto, que en paz descanse, él le gustaba mucho esto de la magia negra. Eso sí. era de ese tipo de personas que no le tienen miedo este, a nada. Sí. Él era de allá de la década de... Uf, bueno, nació como por el 50 algo así, el caso que ya era viejo. Sí. Este, y él, en su juventud, como eso de los 20, 25 años, le llamaba mucho la atención querer hacer pacto con el diablo okay. entonces le decían los, los señores grandes y, y, este, y así, los grupos. mira, si tú quieres hacer pacto con el diablo vete al monte a las 12 una de la mañana y ahí esperan y yo creo que ellos creían que él no lo iba a hacer, no? pues va iba y lo hacía y nada y luego iba con la gente que hay gente que se les llama culebreros porque saben manejar culebras, víboras, culebreros sí, claro, los culebreros eh, mané, como los que duermen a las víboras allá en la India con su flautita. Ah, ok. Oh, sí, sí. Una, pues así, entonces él quería saber ese secreto también. Pues como ellos rascillan, de cómo ellos curaban con la cúpula. Sí. Pero igual le decían que era un pacto que se tenía que hacer con villano, Y para eso él tenía ciertas cosas que hacer. Ok. Pues bien, eh, intentó, intentó y nada. Y luego este, le dijeron que tenía que buscar un tesoro encontrarlo y ofrendarlo para que el diablo se le presentara. Okay. Total, que, que anduvo investigando y a los barrancos de un río como eso de la una de la mañana, dice que fue. Sí. Y, y este, en medio del monte, él solo dice que vio una, una pequeña luz de color fuego que andaba rondando este, ahí por, las por el barranco del río. Sí. Y se dice que cuando es una luz de fuego es porque allá hay un tesoro enterrado ahí. Pues, total, fue ahí donde estaba este, el lugar, de ahí empezó a desenterrar, a ver si ahí estaba. Pues ya cuando había abierto que era como una olla o, un, o una vasita que tenía bastante, bastante moneda de, de oro. Okay. Dicen que de repente vino un viento fuerte, pero súper fuerte, una brisa como brisa marina, como brisa marina de las tardes. La brisa marina la mar. Ándale, pero fuerte y escuchó algo que venía que no okay. venía caminando del medio del monte, okay. pero él, él se le hizo muy raro porque dice, estoy en medio del monte, y ¿qué, ¿qué será? pero si yo, si yo, este, escarbando ¿no? y cuando dice que en medio del monte salió una cochina una marrana, placa, placa pero placa con zapatos tenía zapatos de madera ok, y Pasó así, como de esas marranas blancas que están este, amamantando con las tetas todas caídas. ¿Así? ¿Ah, y larga. Dice que la marrana medía como dos metros de larga. Uy. Con zapatos. ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Habéis visto eso? Se enfermó, de hecho. Se enfermó de, de eso que vio. Este Pasó enfrente de él. Sí. Y cuando pasó, no le puso atención a, a lo que había encontrado, sino que la impresión de lo que vio... Sí. Dice que no, que se le olvidó se le olvidó todo, todo lo que había hecho de que había ido ahí, había enter, eh, desenterrado y iba a agarrar en lo que había encontrado, se le olvidó todo, se fue caminando, se fue a cortar y se despertó al otro día y se acordó de lo que había pasado, pero, pero se acordó de, del, del dinero que encontró, no fue a ver dónde estaba, pero ya no había nada. O sea, y entonces, sí, ¿quién era la... ¿La puerca con, con zancos o con tacones? Bueno, bueno eso le pasó a él, pero en sí la leyenda se dice que, que en, la, en las noches como eso de las 3 de la mañana o así se escucha una, una cochina que pasa caminando que si la ves, pues te, te mueves de la impresión, ¿no? Y hay gente que sí la, este, la ha logrado escuchar, son como suecos, como sí. que suenan como chancla. Okay. Si hay alguien de Veracruz ahí en, en el chat, que eh, para eh, ratificar la leyenda de la Cochina con Consuelo, que es muy famosa por acá, de hecho, por esta zona. Okay. La verdad es bastante famosa y, y sí, o sea, pues no ha habido todavía quien cuente que la vio así y no se haya muerto o se haya enfermado de la impresión. Ya, interesante la puerca con tacones, este estaría bueno ver, ¿y en qué parte se aparece esta puerca con tacones eh? o en qué región? en el, eh, podría decirse que en la cuenca del Papaló en la cuenca del Papalóapan ¿sí? ah, en la zona del río, sí, del río del Papaló ok, o sea, ok, ahí aparece pero la leyenda no dice quién es esta eh, puerca con tacones, es decir, no fue una mujer que hizo algo y se convirtió en una puerca con tacones o algo así, he investigado un poquillo de la leyenda y me parece que esa, que es un espíritu, una ley. Recuerda que dicen que, que cuando los revolucionarios andaban en, en lo que fue la revolución, sí. le decían a, a, este, a ahora sí que a, a sus eh, subordinados, o sea, ellos agarraban tes, eh, dinero, ¿no? tesoros, bienes, lo que tú quieras. Sí. Los enterraban en un lugar y le preguntaban, ¿quién se quiere que, quedar aquí a cuidar el tesoro? Porque nosotros nos vamos a seguir en, este, en, la, en la guerra, ¿no? en la revolución. Y ya levantaban la mano uno, dos o tres ya decía, ah, bueno, ustedes se quieren quedar. Y, y lo que hacían es que los desvivían. Y okay. como los desvivían, se quedaban cuidando a ellos ahí. Pero en el okay. Dicen que, que eso, este me hicieron eso a muchísima gente, colgaron a muchísima gente así. Y que de entre todo ese dolor y de, de entre todo eso, dicen que un día se apareció una cochina que tal, salía caminando de esos lugares. Okay. Por ahí más o menos escuché, escuché que de, de ahí viene de, de ahí viene la cochina, pues, de, de más o menos algo así. Voy a seguir investigando y ya cuando tenga bien, bien, bien cómo, cómo estuvo, este, te voy a volver a marcar si, si es posible y ya te cuento bien. Perfectísimo. Te agradezco mucho, mi hermano. Sí, cuéntanos esa historia. Entonces, pues quedamos pendientes, te mando un abrazote y gracias por la llamada. Igual, hasta luego. Saludos. Quiero agradecerle inmensamente a Obay, que nos mandó 100 pesos de superchat, que sí le, sí le caló lo de este, culebrones, son los que no, no hacen superchats. Y quiero agradecerle inmensamente, inmensamente a Kenia por ese... Eh, eh, me mandó un Paypal, Kenia. Dice, me divertí mucho con la transmisión de hoy, me la pasé súper, gracias. Kenia hermosa, mi madrina ya es casi casi mi madrina, Kenia. Le mando un beso, un abrazo, muchas gracias, Kenia. Pues mira, sí fue entretenido, a mí la verdad me entretuvo porque yo estaba, pues, tristón. Sigo tristón, pero, pues, a, así voy a tener que seguir. Eh, hoy no quería hacer tampoco transmisión, pero me hizo relajarme, la verdad. Sí me sal, salieron dos que tres recitas por ahí. Y estuve contento, pero ay, pues, ¿qué les digo? ¿qué les digo? sí voy a estar pues un poco triste estos días, espero que, que no tantos, pero pero me hacen bueno. mucho bien ustedes. Hola quién habla, buenas noches. Ay, Dios, no pensé que fueras a contestar, <risa> <risa> siempre me dicen igual, um, te hablé Cristi de, desde Texas, Cristi desde Texas. Sí. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Qué haces? Ah, pues apenas que me llegué a mi casa, acabo de ir al trabajo, este, pero pues vi que estabas en vivo y dije: pues bueno, me voy a escuchar un poquito de miedo para dormir a gusto. Muy bien, Cristi. Pues cuéntanos algo, a ver, ¿tienes una leyenda, una historia? De hecho, te tengo dos. Dos. Uh -huh. a ver. Una, yo le. Yo la experimenté uh, y fue un suceso, la verdad, que hasta la fecha no le encontramos explicación y al segundo también. Eh, el segundo tiene que ver con la Ouija, pero primero el primero, ¿verdad? Ok, primero el primero. Yo estaba, creo, que no sé si estaba en quinto o sexto de primaria. No, no, no, perdón. De bueno, acá en Estados Unidos es el sexto, como primero de secundaria. Ok. Y era las vacaciones de Pascua. Nos habíamos ido a ciudad a Ciudad Victoria. Okay. Ah, ah, no sé si estás familiarizado con el área, pero hay un lugar que se llama el Río del Tigre. Ok. Bueno, ahí mi familia tenía un terreno. Tenía. Este nosotros llegamos, nos acomodamos, pero.. Eh, lo que pasó ese día fue de que hubo unas lluvias muy, muy fuertes, entonces el señor que nos había vendido el terreno, se hizo amigo de, de, la, de nuestra familia, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a llevar a otro lugar. Porque acá está muy, muy alta... Ay, pues, me, se me pone uno de un oh, garganta, tra no tra me tranqui Tranquila, tranquila, a ver, cuéntanos qué pasó. Bueno... <ríe> Llegamos todo y el señor dijo, no, no te voy a llevar acá porque está muy peligroso porque la marea alta. Y entonces, ah, está bien, pues llevamos a otro lugar. Nos lleva a otro lugar, ese estaba peor. Es, haz de cuenta que si tú te metías al río, uh -huh. te resbalabas, te ibas para boca abajo. O sea, si te resbalabas ahí ya iba a ser tu fin. Sí. Y nosotros... No, pues, o sea, había como que dos tipos de caminos, uno que estaba arribita y otro abajo que era el que estaba más rápido el agua, entonces, yo me acuerdo que estaba ahí arriba, jugando todo, cuando de repente gritan, saquen a los niños del agua, sáquenlos! Y todos, pues, ¿qué está pasando? Una víbora. Yo, okay, ¿qué? Yo tenía 11 años en ese tiempo, y nos suben a las camionetas, y luego veo a los adultos, bueno, las personas más grandes, porque pues, tengo primos más grandes que estaban del, del otro caminito, Ah, que se ahogó tal persona. ¿Cómo que se ahogó? No, es que, bueno, total, la persona, o sea, lo, mi, eh, me acuerdo porque pues mi, mi prima también se pudo haber ido y por el río, pero no, uh -huh. se fue. La persona que es amigo de nosotros se fue boca abajo. Se, okay. fue, se fue. Y nosotros así como que. Bueno, yo la verdad, de este viaje yo no quería ir. A mí me encanta este lugar, está precioso, te lo recomiendo, es una hermosa área turística, pero esa vez yo no quería ir porque ya sentía yo uh -huh. que algo iba a pasar. Okay. Y me acuerdo esa vez que yo les dije, no vayamos al Río del Tigre, no vayamos, y me acuerdo que estábamos en la, en la sala, y les dije, no vayamos, y todo el mundo se quedó callado porque yo soy la primera en hacer el Argo de mí Y tú tenías un... Tenías un presentimiento, tenías un presentimiento. Sí, horrible, horrible el presentimiento y ay, todavía me acuerdo. O, o sea, pero entonces el okay. muchacho se lo llevó al río, ¿se ahogó? ¿Se, lo, se ahogó, se lo llevó al río y se ahogó. Sí, se lo llevó al río. Yo me di cuenta que el señor falleció porque había animales en el área y Ajá. yo le dije a mi mamá, el señor ya está muerto y mi mamá, cállate, no estoy diciendo esas cosas y yo mamá es que el señor ya está muerto me dice pero por qué dices eso y yo no escuchas a los animales más están, están eufóricos porque cuando una persona muere los animales son los primeros en sentirlo tengo entendido yo cómo hacen o qué pasa cuando alguien bueno, no sabía eso cómo es eso los anim, bueno los yo bueno es que de chiquita leí esto no me acuerdo Ajá. este cuando una persona se muere en circunstancias ya sean normales o violentas los, Son los animales los primeros en, en, en anunciar la muerte Se empiezan a poner este, eufóricos, se empiezan a relinchar Empiezan a huyar y me acuerdo que había un caballo ahí blanco uh -huh. Y había unos perros Y donde el señor pasaron 5 o 10 minutos que nos pusieron arriba de la camioneta y se, pusieron a, y se pusieron nerviosos y yo dije, ya, ya, se murió, se murió. De ahí nos fuimos de nuevo al campamento. Uh -huh. No quedaba muy uh -huh. lejos. No quedaba muy lejos y pues se llevaron la camioneta. Que, bueno, te tengo que contar qué le pasó a esa camioneta uh -huh. des después de esto. Bueno, <ríe> buscan la camioneta, río abajo, el señor, lo encuentran, lo encuentran ahogado. Y lo suben a la camioneta mm. Entregan el cuerpo a la familia con toda la pena Pero pues nosotros dijimos No sabes qué Los pues aquí nos, nos, nos van a echar la culpa De que este señor falleció Por nuestra culpa, pero realmente no El señor, o sea, nos llevó a ese lugar Sabiendo que estaba peligroso Y sabiendo okay. que había niños Y el señor se resbaló Y cosa rara porque el señor Sí sabía del área sí Sabía del área ¿no? Y el señor se resbaló y bueno, ya estábamos ahí acomodando las cosas, ya se hizo de noche y era el mismo día que llegamos. Se hizo de noche, este, ay, estoy, no, no acuerdo y tiemblo. Este, se hizo de noche, eh, me acuerdo que estábamos jugando el game, el, el, bueno, el In Q. Estaba la planta de luz ahí para entretener a los niños en lo que se subía todo, las campañas, todo, porque ya estaba todo montado pues para pasar ahí la noche. Sí. Y subieron todo, pero en eso yo noto que mi primo iba caminando eh, ahí por la palapita y que se parece una víbora. Y donde vemos toda la víbora, uh -huh. se apaga la luz de la nada y todos los adultos. Suban a los niños a la camioneta, que hay una víbora y que no sé qué. Yo llorando de miedo, gritando, que porque mi... Bueno, mis papás son divorciados, entonces lo que tengo yo ahorita es a mi mamá. Yo llora mamá, oh, mamá, que no sé qué. No, que te quedes en la camioneta. Y todas las luces prendidas. A los 10 minutos se vuelve a prender la luz de, lo, de, de, la, de las fuentes. De, teníamos una luz ahí para que... Ay, ¿Cómo se llaman esas cosas que te llevas? Un flashazo. Que te da. ¿Un... Eh, no. Son esas cosas que cargas, que te dan electricidad. Una batería. Eh, ándale, gracias. Perdón, se me fue por el nervio. Y se prende, pero es que esa cosa estuvo raro que se apagara a una planta de luz. Estuvo raro que se apagara porque esa está o sea, ya estaba cargada para durarte unos tres cuatro días cargada. Uh -huh. Y se apagó y se prendió y la víbora ya no estaba. Y mi abuelo dice, ¿sabes qué? Esa se... ese, fue el... ese fue el señor que se ahogó diciéndonos que nos vayamos porque antes de que pasara todo, él me dijo que él quería el terreno de nuevo. Y dijo, si tú no te vas aquí por las buenas, yo voy a echar víboras, para que te vayas. Ok. Y se nos bajó la sangre a los pies y dijimos, patitas ¿para qué las quiero? Nos fuimos, subimos todo. Pero algo muy peculiar que estaba pasando, imagínate que en el área de campaña es un cuadro. Sí. Empezó a llover, una tormenta. Como de, bueno, ya has, ¿has visto esas caricaturas que llueve en un cuadrito y luego tú sales del otro y ya deja de llover? Ok. Ok. Así estaba pasando en ese mismo lugar. Okay. Estabas ahí, no estábamos acampando y salidas, no llovía. ¿Por qué? No sabemos. Nos fuimos, empacamos, entregamos el cuerpo a la familia, entregamos la comida que íbamos a, que nosotros y las escrituras del terreno, uh -huh. pero fue algo horrible porque todo el mundo se nos quedó viendo como que ustedes fueron los que causaron eso y nosotros como que no, o sea, fue el Señor. Pero ni cómo llevarles la contra, ¿Verdad? Nomás nos fuimos todos buenos. Ahí hasta está bien. Pero ya de regreso, Diosito santo. No, la noche se puso más oscura. Los walkie-talkies empezaron a fallar. Los carros empezaron a fallar. Y, ven y vaya que veníamos, este... Veníamos, de, o sea, estábamos dando, bajando, bajando este, una colina muy empinada. Y teníamos vanes. Eso, como tipo vanes descubido. ¿Sí? Así teníamos y pues tuvimos que mover las cosas de, de las trailas que teníamos para subir una de las camionetas. Como pudimos, llegamos a un oxo y ahí nos quedamos toda la noche hasta que amaneció, porque estaba muy oscuro, las camionetas no estaban funcionando, o sea, y era horrible escuchar a mis tíos decir, por favor, ayuda, tengo a mis hijos aquí, la camioneta no me responde, no sé qué hacer, o sea, yo teniendo 11 años y escuchando eso, pues me, me, me traumé. Nos quedamos ahí, como hicimos, regresamos de nuevo a nuestra, a nuestra ciudad. Y dos días después de lo que pasó, a mi abuela se le aparece el señor en el baño. Ok, ella entró al baño y el, el fantasma del señor se apareció. Se le apareció a ella, dice, yo sé que era él porque estaba todo embotado y... Y dice mi abuela que se, que se levantó toda asustada porque pues, se levantó a ir a, al baño y pues lo ve ahí y, y se levanta y dice, le habla a mi, a mi abuelo, y le dice, ven, que hay un hombre aquí, mi abuelo, ¿cómo que hay un hombre aquí? Pero no, era, lo describen y todo, y dicen, no, ahora que lo pienso, es el señor y pues como lo trajeron en la camioneta, yo quiero pensar que se cargaron al espíritu, pero ahí no fue la cosa rara. Curiosamente, tiempo después llega el famosísimo Sprint Tech. ¿Qué es Sprint Bueno, acá donde yo estoy, el Sprint Tech es como, el, como la Semana Santa, nomás que acá le dicen Sprint Tech. Ajá, ah, ok. Es, es acá por Matamoros, Tamaulipas. Ok. Bueno, esa camioneta, exactamente cinco meses después, la quemaron. ¿Por qué? No, no voy a entrar mucho en detalles, simplemente que, pues, mi, mi primo, personas en ese momento equivocado y, pues, desgraciadamente, esa camioneta la quemaron por estar de ojito alegre. En el Spring Break. Sí, pero, pues, curiosamente fue esa camioneta donde habíamos cargado al señor. Y dicen que... Cuando car literalmente cuando cargas al muerto donde lo cargaste eso ya o sea esa cosa ya queda maldita y está destinada está destinada a que en cierto punto ya se vaya la pierdas no se sabe de qué manera pero pues probabilidades de que tengas un accidente en esa co en donde cargaste al muerto las hay y sí dicho y hecho esa camioneta la perdimos se quemó sí. Híjole, y creo, ajá. Dime. No, di no dime, dime. dime, no dime. Creo que ese video estaba en YouTube, pero no, ya no, ya no lo pude encontrar. ¿De qué era el video? ¿Del Sprint ¿De donde que... Sí, donde quemaron la camioneta. ¿Y por qué estaba en YouTube eh, la camioneta? Pues yo digo que hay... yo digo que alguien estaba pasando y pues por hacerse por ahí hacerse lo, lo grabó y lo subió. Yo no sé por qué lo subieron. No manches. Estaba chiquita todavía. Sí. Ok. Ese, ese fue uno. ¿Y ese señor se sigue apareciendo o ya se desapareció? No, yo digo que se sigue apareciendo en la casa. Y es aquí donde entra la segunda historia. A ver, cuéntanos. <ríe> bueno, yo sé que tu programa has hablado sobre los lo de la Ouija. Mm. Y en mi casa... Tu casa. Uh -huh, gracias. No de nada. Este se jugó la Ouija. Ok, ¿quién la jugó y por qué? La jugaron primos míos, tíos y otros familiares, la, la jugaron. De hecho, dato interesante, si tú eres creedor de la, de, o sea, si tú eres devoto a la Santa Muerte, Ajá. La, ouija, la Ouija no te responde. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Están peleados? No sé, no, no sé, no, no he entrado a estudiar eso, pero tengo dos tíos sí. y una tía que si creen, sí creen, eh, son devotos y le quisieron hacer preguntas a la, a la ouija y la ouija no les respondió. O porque eran devotos ya. a la Santa Muerte. Yo, mi hipótesis es, o sea, sin estudiar ni, ni, ni darte un estudio, pero yo sospecho que es porque como ambas como, bueno, la Santa Marta está, tiene conexión con llevarse las almas, todo eso, y la Ouija es un conducto para hablar a almas, yo uh -huh. digo que más o menos por de, de ahí de la mano. Ok, ok. Y, bueno, cuéntanos ¿por qué, quién y por qué platicaron, digo, jugaron ahí la Ouija? ¿De quién era la Ouija? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué sucedió? Esa era de una prima mía. Uh -huh. Y, pues, no más, yo digo que por por jugar este, o encararles y de hecho terminé regañando a mi prima, irónicamente, o sea, yo tenía 12 años, mi prima ya tenía, ver, tenía 12, ella tenía 23. Yo la terminé regañando, pero después te cuento por qué. Este, yo no, yo solamente sé que hicieron preguntas, dos personas salieron llorando porque había un hombre que, no, que nadie sabía, una tía salió llorando, y luego... Pues no le responden a mis tíos y muchas cosas pasaron ahí yo no estaba presente porque estaba, era todavía una niña pero bueno la juegan y todo mi abuela pensando ellos que no se había dado cuenta y mi abuela se dio cuenta y qué andan haciendo todos ahí y lo sacan ahí de todos para que regresen a la fiesta porque teníamos carne asada en la casa y, y mi prima dijo, mi prima había dejado la Ouija debajo de la cama para que, según mi abuela, no la viera. Ok. Puras papas. Y yo... <coughs> puras papas. Yo estuve en la sala. Del, eh, haz de cuenta que está la sala y hay un corredorcito que te lleva al cuarto donde jugaron. Uh -huh. Yo estuve en la sala todo el tiempo. Nadie entró. Nadie salió. Aparte, Nadie entró ni salió de ahí. Yo estaba escuchando mi iPod. En ese, bueno, en ese, bueno, estaba ahí escuchando ahí, pues viendo, viendo videos y todo eso. Entonces en eso llega mi primo. Uh -huh. Y me dice, oye, Cris, ¿entraste al cuarto? Y yo, no. <coughs> me dice, ¿estás segura? Y, me, y yo, sí. Y nadie entró. No, yo he estado aquí todo el rato. Y yo, pues, ¿qué está pasando? luego escucho de lejos de que, oye, es que está segura que la dejaste abajo. Y sí, es que está arriba. ¿Cómo? Y a mi prima se asustó y la escondió y que y a, la, la, la agarró y, la, y su, su reacción fue quemarla. Y yo, no debiste haber dicho eso. Bueno, quemó la Ouija. La, la quemó y yo le dije, sí. cuando me voy enterando lo que pasa, yo le dije a mi prima en ese ratito, no debiste haber hecho eso y me dice, ¿por qué? Dice, porque lo que sea que tú abriste y no te despediste, ya aquí está abierto un portal. Se, se abrió el portal ahí en tu casa. Sí, pero mira, mi casa, um, si tú llegas, o sea, a como estábamos todos, está grande el, el espacio, está súper grande, pero a como estábamos acomodados todos, este, es imposible que un carro que está tan mero atrás se salga, sin sí. que se salgan cinco carros primero, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué te doy esta explicación? Mi abuelo en ese tiempo tenía una Silverado, si mal no me acuerdo, 2005, uh -huh. cabina y media, y esa, y esa, me acuerdo que la puso hasta mero atrás. Y yo sé que nadie se, nadie se fue de la casa. Porque, pues, cuando se quedan, cuando están pedos, perdón la palabra, ¿verdad? Sí. Pues ahí, ahí se queda en la casa. Y por si la casa es grande, pues ahí todos, unos en la sala, unos acá en la sala de tele, otros en el cuarto acá. Bueno, nos acomodamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mi abuelo siempre ha sido muy, madru muy madrugador. Se levantó él como quiera a las ocho de la mañana, pues, para abrir el local... Pero al abrir el local, él le habla eufórico a mi abuela y a mi mamá, diciendo, ¿quién agarró mi camioneta y la puso acá y la dejó encima prendida? Y todos así, pero ¿cómo? Y, y todos así, pero ¿de qué hablas? si nadie le ha movido? O sea, se tienen que mover fácil cinco carros para que salga. Porque no puedes, o no sea, sé, no puedes ni salir ni por la izquierda ni derecha, porque todavía hay muros. Y todos, no, no, es que nadie, y mi abuelo, ¿cómo carambas que no estoy? Entonces, vengan acá a ver si no estoy yo de loco, que no estoy viendo la camioneta prendida y arriba un gato negro. ¿Un gato negro? Todos, no? ¿Estaba manejando arriba, el gato negro? gato negro? Pues yo digo que sí, con la licencia del señor. <risa> ¿Un gato negro? Sí, aunque suene difícil de creer, pero sí, el gato estaba arriba, va mi mamá y todo, y ve la camioneta y dicen... ¿Cómo se salió la camioneta de aquí si estaba si estaba corralada y todavía estaba prendida? Y sí. mi prima así de que, ay, Diosito Santos, mi prima cada rato se estaba poniendo más y más y más, pa, más, más pálida porque no podían creer lo que está pasando, no encontramos hasta la fecha una explicación de por qué esa camioneta amaneció al otro lado del terreno donde hay una pared fácil de 20 pies. Sí, o sea que la llevó para allá, ¿no? ¿Quién movió las cinco, los cinco carros? No puede Nadie, ser. Todos estaban, no, o sea, todos estaban jarras, o sea, no se podían, no sabían, no, no sabían ni, ni de sí mismos. ¿Y el gato negro estaba ahí adentro? No, estaba en la parte de arriba y la camioneta estaba prendida, pero no tenía la llave. ¡Guau! Wow, o sea, como que el fantasma se la llevó. No sé, eso, eso es lo que ellos han experimentado así. Yo no sé si fue fantasma fue un espectro, yo qué sé o fue una bruja que dijo a la casa mí y va al otro lado, yo no sé. Ok, bueno, empezamos con la cuija y terminamos con la silverado prendida. <risa> pues a lo mejor se quiso modernizar, ya no quiso la, ya no quiso las escobas. Ok, bueno, pues está bien. La historia, ¿Todo eso pasó allá en Texas o en Matamoros? Matamoros. Pasó en Matamoros. Muy bien. Entonces, ¿tú sí crees en lo paranormal? La verdad sí, porque lo he vivido y de hecho, pues, a raíz de que pasó eso, en la casa empezaron a ver cosas muy raras. A mi primo, ese estaba quedando en la sala, y aquí él y yo estamos grandes, porque somos casi de la misma edad. Sí. Él está, dice él que estaba en la sala y en la cocina Vio claramente Una mujer De blanco, de pelo negro Que se asomó, así como se asoman en las películas De miedo para sacar un susto sí. Y dice que tiró la laptop Y todo, se fue para el segundo piso corriendo Todo así de, Todo así tembloroso, o sea con los labios este, Morados de lo que vio ¿Oye? A mi tío una vez Sí, a mi tío le levantaron Las, las cobijas sí He escuchado, yo cuando, bueno, pues, o sea, y hemos escuchado que suben las escaleras y las bajan Y de hecho, una muchacha que recién había empezado ahí a ayudarnos a la casa Sí Para esto, ella nunca había visto una foto de mi bisabuelo, que en paz descanse Ok Y, dice, y nos asustó mucho porque ella dio la descripción exacta del señor y todos quedamos como que, ¿cómo describiste al señor José? Y, el, y ella, ¿quién es el señor José? Pues el señor que está describiendo. Y dice, pues ahí estaba, lo estaba buscando, así todavía. Y dice, no, es que el señor José ya falleció. Y ella, ay, no me digan eso. ¿Y dónde lo vieron? Ah, cuando entras a la casa, eh, se está pues la cocina, y luego está como con bar Uh -huh. Lo vieron exactamente en la entrada, donde te digo que está el caminito para jugar la, la Ouija, donde jugaron la Ouija. O sea que tú crees que se quedó el portal abierto y es por eso que por ahí se andan escapando los espíritus. Pues es que nos han dicho muchas cosas, porque ahorita ya, porque ahorita, bueno, todavía tenemos acceso a la casa, solamente que estamos rentando la parte de, la parte de abajo. Y la última persona que llegó a vivir ahí, dice ella que estaba acostada en la cama. El, y aquí otra vez voy, en el cuarto donde se jugó la hija otra vez. Uh -huh. Ella con su hija en la cama dice que Clarito vieron una sombra de un señor mayor pasar enfrente de ellos y salirse por la puerta. Clarito lo vieron. Ok. Entonces sí hay algo ahí, debe de haber algo, obviamente. Yo sí, sí opino que sí, que sí hay algo este ahí en esa casa porque va a sonar muy cliché pero inclusive cuando iban personas a dar mantenimiento a la casa pues para que no porque ya casi no vamos para allá este, dicen que ponían tenían que poner música cristiana pues para placar lo que estaba ahí porque se sentía el ambiente frío como que algo los estaba viendo con ojos de pistola ya yeah había ahí como una sensación extraña y paranormal sí si quieres si tú quieres investigar bienvenido pues podría ser en ¿eh? ahora que vaya a Matamoros este aviso para que por allá nos veamos ah sí me parece muy bien muy bien muy bien Cristi verdad sí Cristi muy bien Cristi muchas gracias por la llamada te mandamos un abrazote hasta Matamoros sí muchas gracias que estés bien igualmente, hasta luego bye, bye. este pobre velador, dice Elizabeth. Martínez, el velador se nos olvidó pobrecillo, el viejito este que le quería hacer cosas al velador, estábamos en plena llamada y empezó a decir, no, váyase váyase, eh, qué quiere y pum, que corta para la gente que llegó tarde y ya no vio la, ya no conoció la historia del velador, pues se perdió que en vivo tuvimos un ataque fantasmal por el velador, ya según no íbamos a comunicarnos con él y ya no se pudo. Pero pues mañana, mañana estaremos hablando de otra cosa. Esperamos que el velador nos vuelva a llamar. Muchas gracias a todos eh, por apoyarme con los superchats. Con ese, eh, eh, mira, Margarita Zavala me mandó 100 pesotes a mi cuenta de, eh, de banco. Gracias, gracias Margarita Zavala por esos 100 pesotes. De hecho, también me mandaron un, uno de 30 pesos. Déjame ver. Aquí está, uno, uno de 30 pesos. Ah, ahorita, si tienen como mensajes, ahorita les respondo ahí. Porque cuando me mandan en PayPal, les puedo responder por, por PayPal también. Uh, gracias por esos 100 pesos, por los 300 pesos que me mandaron también, mil gracias, 300 pesos y 100 pesos también, y los obviamente 478 que me mandó Kenia, que le mandamos un abrazote, gracias madrina, gracias a todos por apoyarme, gracias por esta noche eh, despejarme un poquito, la verdad es que les digo que cuando me suceden pues, cosas, veas que yo ya las cosas que Ah, que, me, que me hacen sentir mal, que me destabilizan. Pues yo creo que es por la enfermedad, pero me pegan muy, muy fuerte. Me hacen sentir muy débil, eh, no tengo ganas de nada, ya no tengo creatividad, etcétera. Me pone muy mal. No quería entrar a la transmisión, pero llevan a ser dos días sin transmisión y dije, no, no, tengo que entrar. Y pues bueno, miren, fue interesante, fue, fue padre escuchar las historias, nos divertimos. Ustedes se portaron súper bien conmigo, mil gracias. Mañana vamos a tener un tema interesante con este amigo que les digo. Vamos a hablar sobre eso, teoría de cuerdas. Me, me parece algo bien interesante. y Física cuántica, a ver si la podemos entender. y Viajes en el tiempo, y teletransportaciones y cosas de ese tipo tan extrañas que parece que la ciencia está investigando y que pudieran ser realidad. Vamos a ver qué, qué sucede el día de mañana con nuestro invitado. Eh, gracias, Kenia, chulada. Te mando un beso. Gracias, Kenia. Y eh, también tenemos otro invitado. Bueno, yo ya le mandé mensajito que es, eh, es conocido de Lisette y es una persona que nos quiere hablar del metaverso y la verdad también se me hace súper interesante lo que nos tiene que decir sobre metaverso. Pero ya no, no ahorita no hemos tenido respuesta. Yo le mandé mensajito. Eh, si no se hace este fin de semana, pues en la semana estaríamos hablando con él. Pero ya eh, tenemos invitado, ya tenemos invitado para el lunes. Este para bueno, el viernes tenemos invitada, mañana tenemos invitado, el viernes tenemos invitada, el sábado todavía no, pero me parece que el lunes y lo que va de la semana tenemos más invitados. Vamos, a, los voy a estar acomodando y gracias. Gracias eh, a todos por el apoyo, mil gracias, los quiero mucho y vamos a estar haciendo las transmisiones y los videos de YouTube, espero que les gusten, también voy a, a, a pues ahora que, que ya voy a tener más tiempo seguramente por, porque ya no voy a tener con quién platicar, entonces pues me voy a dedicar a, a subir más contenido a mi Instagram, a mi TikTok y así, ¿sale? Los quiero mucho, gracias por apoyarme en todo, gracias. Hasta mañana.